Minutos, y Vamos a ver, eh, esta persona para mí es eh, muy especial por varias razones, entre ellas porque fue el que diseñó el, el curso de drones. Es muy difícil presentarlo porque es empresario, ingeniero, eh, profesor de, de ciclos de formación profesional, etcétera, etcétera Y sabe un montón pues, de, de temas de aeronáutica y de coletas, por lo cual... Bueno, yo sigo presentándote porque no solamente he rotado la superficie y bueno, espero que lo paséis muy bien pues, con los aviones pequeñitos Por la mañana tuviste aviones grandes y ahora va la cosa de aviones más pequeños vale. ya, ya sí. sigue. En, Cuando se está hablando de drones vamos a hablar un poquito por la tarde y, y todo el mundo está pensando en este tipo de aparatos y hay esto y hay muchísimo más, y ahora vamos a ver alguna imagen en, Mi nombre es Luis Avelleira ahora me presento un poquito más y de todas formas vosotros cuando queráis hablar o cualquier cosa que me queráis preguntar no es una presentación, no sé si es algo técnico de aprender tipos de sensores, enlaces, no sé qué cuando vas a hablar de drones que son aeronaves claro, normalmente quien habla de coches tiene coches en la calle todos hemos visto un coche eléctrico si no, nos hemos subido en él bueno, pues hablar de aviones cuando no los hemos tocado, no los hemos subido es complicado esta fue una de las cosas más difíciles cuando iniciamos el ciclo de aeromecánica en Galicia. En otras comunidades ya se inició antes, por suerte, en España. Eh, porque, claro, tienes que enseñar a alguien a arreglar un aparato que vuela, pero no sabe nada de lo que hay dentro de ese aparato, lo que es, cómo funciona. Cero. Y entonces, en realidad, empiezas eh, enseñándole a qué son esas cosas que hay ahí, porque luego el piloto que es el conductor del coche, viene y te dice me falla navegación 1, me falla comunicaciones 2, me falla el transponder. Y el mecánico, son cosas de piloto, pero tiene que saber lo que es todo eso. Y todo está muy relacionado con los drones, porque eh, vais a ver que esto de los drones no son estos aparatos pequeños, los drones ya es a otra escala, ya es realidad. Ya lleva muchos años volando. Bueno, los conocéis sobre todo, supongo, por fines militares y todo eso, ¿no? Aquí pusimos, ese es un aparato, es? bueno, eh, muchas fotos son hechas... O en nuestro centro de formación, en el CIFPAS Mercedes de Lugo, o en el aeródromo de Rozas, que es un aeródromo que, por suerte, tenemos desde hace muchos años, eh, gracias al aeroclub de Lugo, eh, que, que se fundó en el año 63, desde entonces tiene escuela de pilotos, y es parte de todo esto, y, y cuál es la suerte, que nuestros alumnos cuando estudian, eh, que te viene un avión con una avería complicada, oye, mañana damos clase en Rozas, en el aeródromo, tienen la dificultad de que tienen que ir hasta allí, pero se les explica el primer día, ¿no? Y vienen allí y tenemos desmontado alas enteras de aviones para quitar una fuga de combustible cosas de esas. ¿no? Esta foto, por ejemplo, es en la plataforma del aeródromo. Es un dron con el que les enseñamos a volar. Cuando se montó el ciclo, eh, por desgracia en Galicia hay poca industria aeronáutica, sigue habiendo poca. Se está apostando mucho por ella, pero sobre todo se está apostando por el sector de los drones. Entonces dijimos, hay mucha gente que va a querer trabajar en Galicia, son gallegos y claro, en Galicia pues, tienes en casa las lechugas, las patatas, el aguardiente y mucha gente se quiere quedar en casa y, y es verdad, entonces les damos esto como formación complementaria bueno, eh, gracias eh, al Ministerio que se preocupó de decir oye, hay que formarles también en drones y se hizo el curso de especialización de drones que ahora veremos un poquito eso, me parece muy interesante a nivel personal en Galicia y, y fuera, claro porque no había una formación reglada del Ministerio de Educación que versase de drones. Había de AESA. AESA es el ministerio, antiguo Ministerio de Fomento, ahora es movilidad urbana y tal. Entonces, claro, desde mi punto de vista, no deberían de ser ellos los que den la formación. Tendríamos que ser nosotros, ¿no? entonces Entonces, allá en el 2015 hicimos un convenio, la Junta de Galicia, Aerolugo que es la empresa que llevo, y el INTE, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que está en Madrid y está en varias comunidades, y tiene allí una base de ensayo de aeronaves no tripuladas y también de aeronaves tripuladas que hacen ensayos atmosféricos, bueno, cosas bastante interesantes. Gracias a ese convenio en el que el INTA y aerolugo dijimos que íbamos a ayudar a que los alumnos se coloquen, a que mejore la formación, pues pusimos en marcha el ciclo de mantenimiento aeromecánico de aviones, dando la formación complementaria de drones, que se acaba de aprobar ahora el curso de especialización, hace nada, el, el, último, mes, el último mes. Y bueno, eh, aeronaves no tripuladas, que es un poco lo que venimos a hablar, ¿no? pero antes voy a enseñando, eh, yo os quería meter en el mundo para que veáis cómo funciona, porque todo lo que se está haciendo en aeronaves tripuladas es lo que se va a tener que hacer en aeronaves no tripuladas, hablando de tamaños importantes, o sea, si yo quiero llevar a alguien de un sitio a otro, tengo que cumplir los requisitos, que van a ser los mismos que ya están funcionando, solo que habrá que mejorar ciertos aspectos tecnológicos por temas de seguridad, pero... Todo lo que está funcionando funciona bien, el sector aeronáutico es el medio de transporte más seguro que hay, con lo cual lo que se está haciendo está bien hecho. Esto todo lo hay que traspolar ahora al eh, sector de las no tripuladas. ¿Qué vemos que funciona? Las no tripuladas pequeñitas, estas cosas, ¿no? Los, como que antes. Pero ya estamos ahí, ya llegan las grandes, ya están funcionando. En Luego tenemos un avión bimotor de mil y pico kilos volando solo. ¿Qué pasa? ...que por norma no se puede... ...hay que segregar el espacio aéreo... ...hay que avisar a todos los aviones que hay por ahí... ...con gente de dentro, aviones comerciales... ...y decir, no pase usted por aquí este día... ...porque va a haber un avión no tripulado, grande, volando... ...para evitar accidentes, claro... ...¿a dónde hay que llegar? ...a que vuelen todos juntos, los tripulados... ...los no tripulados... ...y es la forma de llegar rápido a los sitios... ...ya se va a poder llegar económico... ...porque a medida que se usa más, bajan los costes... Bueno, ...todo esto... Eh, ...aunque parece algo de futuro ahora vamos a ver una serie de aviones ¿eh? la aviación en 100 años ha pasado de volar en un cacharro de madera y tela en un trapo, estar volando en un trapo a estar volando en aviones que van 800 kilómetros hora con 200, 400 personas dentro o sea, la evolución ha sido bestial bueno, pues en los drones no va a ser en 100 años va a ser en 10, y 5 ya van 5 ya pasaron, ¿eh? queda nada bueno, bueno, ya me presentaron un poquito sí que eh, yo estudié una ingeniería lo que pasa que es cierto que la hice porque no sabía qué hacer, y dije que tenga salida. Pero a mí lo que me gustaban eran los aviones. Ya era piloto, antes de ser 47 el... Con años se puede sacar el título de piloto privado, antes que el de coche. Ya era piloto, claro. ¿vale? Me fui a estudiar eso, luego hice lo de mantenimiento de aviones, que hay que tener unas licencias, unas licencias que son a nivel europeo, y te permiten decir, pues le hice esto este avión y el avión puede volar. Y firmo, claro, soy responsable. Si pasa algo, la responsabilidad es penal. Es un poquito distinto que en automoción. ¿Y qué pasa? Que eso tuve que hacerlo en Madrid. En Galicia no existía. Desde que volví a Galicia, porque eh, bueno, estaba muy vinculado a la aviación, eh, mi idea era que se pudiese, que los alumnos gallegos pudieran, no tuvieran que irse fuera para estudiar. Y lo conseguimos, lo conseguimos después. Bueno, he hecho piloto, tengo las categorías de mantenimiento, eso los ve 1 1 1-2, 1-3, 1-4, lo vemos después, son las licencias de mantenimiento que hay son aviones de turbina, aviones de pistón helicópteros turbina, helicópteros pistón hay otra que es de aviónica y cada persona que trabaja un tipo de avión tiene que tener una licencia de esas y luego tiene que tener un curso específico de ese modelo de avión si sí, tú tienes una serie de aviones muchos cursos te dejan trabajar en más cosas ¿no? bueno pues todo esto lo que quiero transmitir es que pienso que de aquí a cinco años en los drones tiene que estar regulado y va a ser igual porque vamos a tener drones muy grandes volando por ahí eh, nos ofrecen muchas ventajas, el que os voy a enseñar después por ejemplo, eh, pensar que si quitamos a los tripulantes todo ese peso lo metemos en combustible, estamos hablando de autonomías que se van de 4 a 12 horas de vuelo, significa que no tiene que ir alguien dentro, si alguien fuera tantas horas se cansa además, en los tiempos de descanso, tal. el avión está volando solo, transmite todas las imágenes, tiene ciertas ventajas, por eso hay que, estamos tendiendo a eso. Entonces, actualmente estoy en mantenimiento y certificador, en Aerolugo Y cuando se inició todo esto, hicieron una lista de especialistas, que es gente que trabaja en el sector y para dar clases, ¿no? Y que aporte su granito de arena. Bueno, pues, como que de primero, claro, porque en Galicia no hay muchos mecánicos de aviones, estoy en el instituto dando clases, como decía Domingo. Esto es el hangar nuestro, esto es un Jack, un avión acrobático. ¿Hay alguien de Galicia aquí? Sí, pues el fin de semana que viene, no es este, es uno como este de otro color, que es de otra gente. Está en este avión, que si quieres hacer un vuelo acrobático allí, saltos en paracaídas, vuelo en globo, todo eso, que tiene un aeronáutico, ese fin de semana que viene que hacemos una vez al año, se paró los dos últimos años por culpa de, del coronavirus y tal, pero bueno, lo retomamos este año. Eh, hicimos este convenio, os comentaba, esta imagen está bien tomada allí, este es uno de los aviones en los que se iba a volar a la gente, cuando venían los militares y que iba a la gente a volar gratis para acercarlos al mundo. Nosotros empezamos con el curso, con el Ciclo Superior de Mantenimiento aeronáutico, FP, que se acaba de... era LOXE hasta hace poquito. O sea, estábamos dando una formación del año 94, 96 o por ahí, y hasta hace dos años lo empezamos con LOE. ¿Qué tiene de bueno la LOE? Que se adaptó a la normativa aeronáutica europea. Tenemos el mismo temario. ¿Qué tiene de malo? Que ahora viene alguien y le dices tu ciclo superior no dura dos años. Dura dos años, eh, teniendo clases por las tardes también, mañanas y tardes, algunos días porque son 2.600 y pico horas, más el siguiente año las prácticas, o sea, es el ciclo más largo que hay, para adaptarnos a la normativa hizo falta hacerlo así de esta manera. Acaba de entrar ahora mismo el curso de especialización en materiales compuestos en industria espacial, muy interesante, hay dos tipos de construcciones, material compuesto y estructura metálica, y los dos siguen vigentes se siguen usando, y el material compuesto cada vez crece más, claro, eh, muy interesante este curso. Ya dimos alguno de eh, acciones de formación para desempleados de este estilo. Ya nos, esto nos sirvió de base y ahora salió de especialización. Y el curso de especialización de aeronaves pilotadas de forma remota, pues que, que es el que ahora también se acaba de aprobar, y empezamos este año, en el próximo curso, en su primera edición. Con lo cual ahora veremos pues, lo que, cómo está ese currículum, lo que se puede mejorar, todas esas cosas. ¿no? Este es el aeródromo, los hangares del Aeroclub, aquella zona de atrás es la del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Eh, tenemos ahí, eh, aquí ahora mismo, esta foto ya es antigua, ya ha sido una urbanización, hay una nave de Indra y otra de Babco, eh, tenemos alumnos de promociones 1 y 2 ahí trabajando y, y después, eh, bueno, se fueron de Galicia casi todos. Este año la última promoción, que es la cuarta, solo quedó un alumno en Galicia, el resto todos fuera. Está, se está marchando el talento todo de allí. Este es el, bueno, un poco los temas de, que tenemos en el ciclo superior, no hace falta tampoco entrar en eso, pero sí que metemos inglés, el primero y segunda mayor, es toda la documentación técnica, todo, todo, todo está en inglés, inglés muy importante. Y notamos mucha diferencia de nivel de gente que viene a bachillerato de unos sitios o de otros, hay gente que tiene muchísimo nivel, otra que tiene muy poco, es un poco raro. Inconvenientes que tenemos en un ciclo como este. Eh, Continuar en el profesorado. Y no, que no me entienda mal, que no quiere decir que lo hagan mal los de arriba, porque es que a lo mejor no se dan cuenta, no lo saben. Eh, un avión no es un coche y es muy específico. Y no hay contacto con ese sector. Y cuando viene un profesor interino a dar unas asignaturas y se las tiene que preparar, pero el año siguiente es otro y el año siguiente es otro, nunca hay uno que se siga formando, que siga mejorando. Entonces, es a lo que me refiero. Que me gustaría que se premiase eso, ¿no? Poco uso de especialistas especialistas y hicieron unas listas de especialistas. Claro, yo entré en todo esto porque quería que se montase. Pero bueno, no era mi intención estar ahí dando clases yo solo y que no tienen demás especialistas. Lo que me interesaría es que hubiese gente del sector, aunque fuese a media jornada, como aportando un poquito en cada asignatura, en lo que ellos controlan, en algún ingeniero aeronáutico que esté trabajando en el sector, y luego los medios, los aviones son carísimos, todos los aviones es carísimo, todas las piezas, todo todo, todo todo es carísimo. Incluso para tener la documentación técnica hay que pagarla, entonces todo es carísimo. Y estamos consiguiendo medios a través de llorar al ejército. Oye, por favor, dame un cacho de avión, dame un motor, dame... Te vas a buscarlo a Madrid, te lo llevas para allí, más o menos así. Curso de especialización. Intentamos hacer un curso muy completo... Eh, que llegase desde el pilotaje al mantenimiento, eh, programación, software, pero también reparación, fabricación de piezas, porque estamos fabricando cosas incluso con impresoras 3D, hicimos un dron, y pusimos unos accesorios lo estamos usando para fumigar. Allí bueno, lo hicieron los alumnos, ¿eh? yo le dije hacerlo y ellos lo hicieron, son unas máquinas. Y hicimos un avión impreso en 3D también, que también está volando, de un metro y medio, entonces metimos aquí un todo lo que vimos que podía hacer falta para acabar trabajando en los drones, que cada vez va a haber más, que va a dar más trabajo. ¿no? Y entonces hicimos yo creo que pues, un curso bastante completo, que toca un poquito de todo. Es cierto que las cosas cambian. Claro, el año pasado se desarrolló esto, la legislación ya tuvo un cambio y aún va a haber más cambios, porque hay cosas que, como decía antes, no están legisladas. O sea, hay cosas que no se pueden hacer aún porque no hay legislación que lo permita. Bueno, pues habrá que ir mejorando este curso, ¿no? Inconvenientes, los veremos. y si el año que viene volvemos a apuntarnos, ya hablamos de ellos. Pero los tiros van a ir por ahí. El material es caro, el profesor es especialista, hay que formar a la gente. Los profesores que queráis dar esto, pues quiero formación. Hay que insistir en eso, menos en formación. Bueno, os quería presentar a EASA. EASA es eh, una organización a nivel Europa eh, que tiene carácter regulatorio, o sea, lo que dice que hay que cumplirlo. Y está muy bien porque empezó a funcionar en el 2003, imaginaros, eh, en este siglo, o sea, hasta el 2003, cada país iba por libre. Aunque es cierto que eran cosas muy similares, pero cada país iba por libre. O sea, que valía uno, en el otro igual no, o al revés. Entonces, ¿cómo va un avión y, y despega en Francia y llega a España? Pues entre autoridades aeronáuticas... Tenían que decir, ah, yo me fío de lo que tú haces, venga, te dejo venir, pero tú me dejas ir a mí, ¿eh? vale, vale. Eran acuerdos bilaterales, todo así. Claro, entonces se hace un entorno de ASA y se dice, mira, todos los que cumplan con nuestros requisitos, ya esto es libre. Si tú sacas una licencia de mecánico de avión o de dron, que va a ser ahora el caso, en España, esa licencia te vale para trabajar o para ser piloto, en cualquier sitio del entorno de ASA. Y eso es lo que hizo crecer el sector. Es, es en realidad como un sistema de calidad, Bestial. un sistema que el que se forma aquí o en el otro lado tiene unos mínimos iguales entonces, pues pasa lo que pasa que los aviones son seguros manda también en drones, ¿eh? los tenéis ahí abajo a la izquierda por eso lo pongo hasta el año pasado no quería saber nada o sea, estaba desarrollando la regulación una que sacó entonces cada país reguló lo suyo que es lo que pasa en España fuimos de los primeros, es verdad entonces fu fueron un poco que nos fuimos copiando nosotros, ¿no? Entonces ahora ya saqué, cogió lo que estaba funcionando y ya está, lo modificó un poco, hizo unas categorías, pero bueno, lo, lo mantiene en marcha, digamos. Incluso hubo unas convalidaciones que se podían hacer de las licencias que sacaban, no sé si alguien sacó aquí una licencia de piloto de droga. ¿no? Bueno, dieron una fecha para pedir la convalidación. Te mandaban un enlace, hacías un mini curso ahí y ya está. Un, no, no, hay, no hay ni que hacer examen, simplemente era convalidar. Bueno. ¿Cómo hace ASA, que está en Colonia, allí lejos, para que la gente haga las cosas como las tiene que hacer? O sea, ellos dicen, hay que hacerlo así, pero ¿quién lo vigila? En cada país hay una autoridad aeronáutica que se encarga de vigilarlo. En España es AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es a donde todo el que ahora se dedique a los drones o a los aviones eh, le tiene que escribir. Oye, quiero mi licencia de mecánico, quiero mi licencia de piloto, renuévamela, méteme este dron nuevo aquí en la licencia. Todo eso es a través de ASA. Es un organismo eh, lento, poco resolutivo, muy poco resolutivo, esto se emite en directo después. Pues es así, es poco resolutivo, eh, genera muchos problemas, o sea, no genera soluciones, genera problemas. Cuando hay algo que funciona, lo para. Muy mal, funciona muy mal. Por suerte, yo lo que veo, yo llevo, yo llevo haciendo mantenimiento de aeronaves, de aviación general, aviones pequeños, avionetas... Eh, eh, certificado, o sea, demostrable, con documentos firmados desde el año 2020. Llevo 22 años, o sea, antes de ASA y durante su creación y he vivido muchos inspectores, muchas jubilaciones. Tal. Eh, por suerte está mejorando, pero muy despacio, ¿eh? <risa> les queda mucho que mejorar todavía. Si os metéis a estos sectores lo vais a ver, vais a sufrirlo. Bueno, está en el general Perón y controla un poquito todo. Compañías aéreas, licencias de pilotos, licencias de mecánicos, drones, todo, todo, todo. Estos controlan todo en AESA. Después, de cara a las aeronaves, también hay oficinas de seguridad en vuelo. Pero, por ejemplo, veis que el noroeste de España, como es mucha extensión y hay poca aeronave, motivos de climatología, población, pues es súper grande. Es la oficina de seguridad en vuelo número 6, que está en cuatro vientos en Madrid en el primer en el aeropuerto que hay histórico en Madrid, eh, y controla toda esa zona. Hay una oficina de seguridad en vuelo en Barajas, que es solo para el aeropuerto, para Adolfo Suárez, de Barajas. Y veis las otras oficinas que hay. En las islas también tienen la suya, porque no es lógico que tengas que ir a la península para hacer un trámite y no tengas aquí un sitio donde, sobre todo antes que muchas cosas eran en papel y que había todas las en mano. Pero bueno, ahí están las oficinas de seguridad en vuelo, que son las OSVs. Falta una a la 5, que era Bilbao, porque se jubiló el director y no había nadie que cumpliese los requisitos para ser director y se la cargaron y la metieron dentro a la seis, la llevó a la seis. fue una cosa así rara. Porque veis que no está, 4, 6, 7, 8. Bueno, estas son eh, las opciones que había hasta ahora de formación y ahora empezará el mundo de los drones, pero aún no está, de momento no está escrito. Entonces... Claro, a hablar de drones y de quién va a firmar y certificar un dron que lleva a alguien dentro, cuando no está regulado, es complicado. Pero va a ser esto, va a ser lo mismo. con en una nueva categoría que será la D1 para drones de no sé qué tipo, la D2 es la única manera de hacerlo, si queremos que sea seguro. ¿eh? Entonces, bueno, aviones de turbina, aviones de pistón, helicópteros, aviónica, existen otras otras ramas, incluso la categoría C que es para ingenieros. Eh, los ingenieros no son mecánicos, pero pueden certificar trabajos. Miran cómo lo hace el mecánico y firman que está bien hecho. Es la categoría C. Lo bueno de ASA es que los mecánicos, nuestros alumnos que salen de FP, pueden ser C, pueden ser hacer lo que hacían los ingenieros. Esto enfadó mucho en el año 2003 cuando salió esta regulación. Porque, claro, le quitabas el trabajo a los ingenieros. Y decían, pero ¿cómo van a firmar lo que firmo yo? Y está muy bien hecho. Porque si es el mecánico el que arregla el avión, ¿por qué no va a ser el mecánico el que firme que vuelve el avión. Claro, lo firma el ingeniero que solo iba por allí a mirar y a cobrar. Bueno, esto... Bueno. es así. No, también el ingeniero tiene sus conocimientos, pero el mecánico los tiene también. ¿Cuál es la diferencia? Al ingeniero le dan la hace por ser ingeniero, al mecánico se la dan por ser mecánico más cinco años o más de experiencia. O sea, te exigen unos requisitos a mayores, está muy bien pensado y ya puedes certificar esos trabajos. Todo esto, más, eh, documentos Forwan 8133, estos son unos certificados que cualquier cosa que tú montes en una aeronave tiene que venir con ese papel, que es que alguien que lo fabricó tenía la aprobación para fabricarlo. Entonces, ¿sabes que Eso no falla. Vale, no vale coger en el dron, en los drones que usas fuera de población, pequeños, que no son certificados, que eso es lo importante. Sí, tú te vas y compras un tubo de fibra de carbón en una tienda de modelismo y lo pones, no pasa nada. Total, eso no va a hacerle daño a nadie se puede caer por el monte grabando bueno, vale. pero cuando hablemos de drones importantes ya ya no va a ser así va a tener que cumplir estos requisitos también o sea todas las piezas que se monten tienen que venir certificadas bueno esto es un ejemplo de documento lo que pones qué pieza es quién la fabricó qué número de serie número de parte es trazabilidad tener trazabilidad de tus componentes de lo que tú montas en cualquier sitio y este es el equivalente americano, porque en realidad lo que hicimos en ASA aquí fue copiar lo de la FA de América. Ellos lo hacían bien, pues hacemos lo mismo. Fue algo así, más o menos. Tenemos el TBO, que es el Time to Overhaul. Os sonará eh, oír hablar de, de motores manufacturados o reconstruidos, más bien, de, o turbos, o no sé si está en mantenimiento de vehículos. Aquí se te rompe algo el coche y si lo compras nuevo tiene un precio, si lo compras reconstruido tiene otro más barato, ¿no? Bueno, pues en Esto lo usamos muchísimo. Una turbina de un avión a las 2.000 horas no la tiro a la basura. La mando a una empresa que tiene aprobación, me la hace un overhaul que es cambio todo lo que tiene desgaste. Eh, muchos NDTs. Los NDTs son ensayos no destructivos. Entonces, los ensayos no destructivos, que no hay fisuras internas, que no hay tal, lo vuelvo por el servicio otras 2.000 horas. Y es la forma un poquito de abaratar costes. Bueno, entonces, en motorizaciones se usa muchísimo, en partes estructurales, ensayos de corrientes inducidas. Si yo necesito ver dentro del aluminio si hay una grieta interior, porque exterior la puedo ver más fácil, ¿no? Pues necesito ensayos no destructivos. Los TBOs, ¿Qué significa esto? Que en cualquier avión que ahora habéis tripulado, todo lo que tiene desgaste o fatiga se cambia o se revisa con una periodicidad que suele ser por horas y por tiempo, las dos cosas. Con lo cual están súper controlados, nunca va a pasar nada. Qué va a pasar en los drones, lo mismo, se hará de la misma manera. Vale, entonces ese motor de ese dron, esos taxis aéreos que luego hablamos de ellos, que estuvieron probando en Dubai, claro, motores eléctricos no tienen mantenimiento, hombre, no tienen mantenimiento, pero las cosas no duran para siempre. No es lo mismo, no hay que estar poniendo filtros y aceites y no sé qué, pero sí que tienen mantenimiento, o hay que vigilarlos, o hay que inspeccionarlos, o hay que ver holguras, algo hay que hacer, no, pues tendrán unos tiempos para esas inspecciones. Esto es lo importante, lo que va a separar los drones pequeños, los drones que usamos para hacer trabajos por ahí, incluidos de, de ingeniería ¿eh? o levantamientos de carreteras, todo lo que hagas por ahí lo puedes hacer con un Phantom 4, que era el dron que había al principio, te puede hacer muchos trabajos. O un dron grande, para trabajos importantes, de un peso determinado. Bueno, para pesos grandes, drones que si se caen en una ciudad la pueden liar, o drones que van a llevar gente... Tenemos que tener la aeronave certificada con un certificado de aeronavegabilidad y esto es lo que cuesta dinero. Esto es que la empresa tiene que demostrarle a la autoridad aeronáutica que eso no se cae, que eso vuela, que eso es seguro, que si hay un fallo hay un sistema que lo suple, que eso es seguro. Entonces, claro, eh, cualquier avión comercial que esté hoy en día en vuelo, de entrada Airbus, por ejemplo, dice toma 4 millones de euros eh, para hacer la solicitud de que me vigiles el trabajo, que te voy a poner un avión nuevo a volar. Y a partir de ahí te empiezan a hacer inspecciones. Eso nos lo están haciendo nosotros, yo ya os lo cuento, Como un avión que estamos fabricando con los alumnos. Lo que pasa es que no con los 4 millones de euros. Eh. Es otro tipo de aviación, el más baratito. Eh, vale la inspección 50 euros. Es bastante diferente. Bueno, pues esto es un certificado oleado de una aeronave que está allí en Rozas, pone que avión es, están identificados con una matrícula y un número de serie. Los drones, cuando lo sacaron, obligaron a ponerles una placa con número de teléfono, y con unos datos del operador para tener localizados a los operadores de esos drones es algo similar la diferencia en los drones te ponía que le pongas la placa y que vuelas la pones y vuelas entonces no hay un control público esto hay un registro de matrículas está en el registro de matrículas de aeronaves y en el registro de bienes muebles los drones certificados estarán también con su matrícula controlados totalmente controlados eh, estos certificados de aeronavegabilidad hasta hace unos años eh, los pasaba la inspección, la autoridad aeronáutica. Ahora ya no, ahora los ingenieros y en aviación de la que llevo yo, los mecánicos, yo soy PRA, personal de revisión de la hacemos lo que hacía la autoridad aeronáutica, o sea, es una función delegada. Entonces revisamos ese avión, revisamos un montón de cosas, las piezas que se cambiaron, mantenimientos, todo, todo. Y entonces nos audita la autoridad aeronáutica de vez en cuando y somos los propios mecánicos los que hacemos este tipo de inspecciones. Sería como una YouTube en los coches. Pasa que una YouTube de un nivel que revisar un avión grande puede llevar semanas. O sea, importante, la inspección es importante. Y este es el certificado que se emite con la matrícula, bueno, y con la fecha de emisión y hasta cuánto dura, que son de un año una aviación certificada. El certificado de tipo es un documento eh, que dice eh, qué componente o qué diseño es de alguien. Eh, yo hago un dron nuevo, lo voy a sacar al mercado, pero tengo la propiedad de eso, ¿no? También soy el responsable de lo que pase. Eso se hace a través de un certificado de tipo. ¿Vale? Y el TCDS, que es el Type Certificate Datasheet, bueno, pues la hoja de datos del certificado de tipo, es donde pone esa aeronave qué peso puede llevar, qué velocidades, eh, varios temas importantes de diseño que no se pueden modificar. Bueno, este es un ejemplo. Eh, con más tiempo podríamos entrar en Internet, buscar uno, leerlo... Como esto lo vais a tener después, si alguien tiene mucha curiosidad, también puede buscarlo de cualquier avión. Esto es información pública y lo tenéis. Que Me vuelvo ahora volando un A320, un Airbus, te buscas el certificado de tipo y vas a ver ahí de todo. De ese avión, toda la información. Y una cosa que la pongo como curiosidad también es el STC, que es el suplemento al certificado de tipo. Vosotros imaginaros que ahora diseñáis un dron para... Hacer salvamento y coger a gente por ahí en la montaña y volver como cuando hubo bueno, la ceniza volcánica y ¿qué pasa? que no querían mandar a lo mejor aviones con tripulantes por el peligro pero si mandas al dron eh, hubo aquí unos perros ¿no? que que hasta una empresa gallega intentó venir o vino y al final, bueno no sé cómo fue, ya no me acuerdo vale. Tú mandas el dron y por lo menos lo intentas pero tú gente que ese dron que está diseñado está diseñado para llevar una cesta de una medida y no te cabe ahí lo que quieres meter yo quiero meter una cesta más grande, porque por peso puedo. Bueno, pues tengo que hacer una modificación vía STC, suplemento certificado de tipo. Y el ingeniero que hace todo este estudio firma que eso sigue siendo seguro para volar. Y ya esa es su responsabilidad. Entonces, vais viendo que es mucha documentación, ¿no? Yo os puedo decir que en el año 2000, cuando para poner a volar un avión, echaba en el avión, no sé, 18 horas, y en la oficina 2, hoy en día, hecho en el avión 18 horas, lo mismo, pero en la oficina he hecho 40 hay que hacer muchísima documentación. <risa> eh, todo esto que se diseña, sean aviones tripulados o no tripulados, me da igual. Para llevar gente o para un peso importante, va a tener que ser a través de una DOA. Una DOA es una organización de diseño aeronáutico, que tiene una aprobación también de la Autoridad Aeronáutica. Yo diseño el producto, luego tengo que tener una POA, que es la de producción, alguien que me lo fabrica. Y luego tengo los centros de mantenimiento, todo eso con su aprobación. Solo tiene todas las aprobaciones una gran empresa, como podría ser Airbus, porque diseña un avión, fabrica el avión, mantiene el avión. Eh, normalmente la industria es un montón de empresas y cada uno hace lo suyo. Incluso hay empresas que solo hacen, antes hablaba de la reconstrucción de componentes. Pues hay gente que solo hace alternadores, nada más. Hay gente que solo hace arranques, hay gente que solo hace y se dedica solo a eso. En, hay una empresa en Portugal, Aeroélice, que solo hace hélices, pero se las mandan desde de toda Europa porque las hacen muy bien, trabajan bien y tienen fama. Bueno, documentos de los fabricantes, esta es la regulación importante que hasta ahora no contempla los drones, pero mientras no la contemple no vais a ver volar drones importantes, a no ser que sea vía eh, que los militares restringan el espacio aéreo, entonces se hace un nota, una notificación a otros navegantes y se les dice, ojo que aquí va a haber aeronaves raras volando, haciendo pruebas bueno, en ese momento se podrían volar si no, no todo esto lo que te permite es que tú mandes a volar el dron cuando quieras hay países que ya está funcionando hace tiempo ¿eh? por ejemplo Afganistán tiene unos corredores aéreos que son para aeronaves no tripuladas aeronaves de 1000, 2000, 5000 kilos entonces tienen unos, unos tubos una especie de ascensores donde hacen el ascenso se ponen en esos niveles de vuelo por donde pueden volar por ahí nunca pasan aeronaves tripuladas y está el espacio aéreo dividido para que uno vaya por su sitio ...y no haya problemas. Llegará aquí también, claro, todo eso llegará. Y trabajos aéreos. Los trabajos aéreos eh, ahora le llaman operaciones especializadas... ...y en general son peligrosos. No por la aeronave, sino por el ambiente. Cuando vamos a apagar un incendio... ...hay ceniza, hay variaciones de temperatura... ...hay cables entre las montañas, hay problemas. Eh, coger el agua de un sitio. Eh, cuando hacemos fotografía aérea hay que hacerla a poca velocidad porque la cámara obtura la velocidad que obtura. Entonces yo no puedo ir rapidísimo. Y encima si voy rápido se mueve más el avión. La imagen tiene menos... Encima tengo que ir bajo para tener más, también más nitidez. Bueno, todo eso significa que hay muchos accidentes. Entonces lo que se quiere es que con los drones se ese tipo de trabajos aéreos. Pero van a tener que cumplir todas estas normativas también. Centros de mantenimiento. Hasta ahora hay los 145, los CAO, nacionales, y tendrán que aprobar los centros de mantenimiento para drones, entonces ahí es donde los cursos de especialización, de eh, aeronaves no tripuladas como el que se acaba de publicar, tiene mucho sentido, porque quién vas a contratar? ¿A ¿Alguien que no ha trabajado nunca drones y no tiene ninguna formación? ¿O alguien que por lo menos le tiene un curso de estos? Y yo digo que va rápido, eh, ya veremos, pero esto va a ir muy rápido. Bueno, los centros de formación, aquí es lo que comentaba antes, eh, dentro del Ministerio eh, de Movilidad está AESA, ...y tiene su formación y da sus aprobaciones. Entonces la nuestra, la de educación, el ciclo de mantenimiento de aeronaves... ...la considera formación relevante. Eso significa que para tener tu licencia de mantenimiento de aviones... ...te quitan años de experiencia. ¿Vale? Yo para tener una licencia y poder firmar aviones... ...tengo que tener formación teórica... ...tengo que tener experiencia y cursos de tipo de cada aeronave. Bueno, pues esa experiencia te quitan unos años... ¿Qué pasa? Si tú haces en un centro 147 la formación, los exámenes que apruebas ya son los exámenes para tener tu licencia. Si los haces en un centro público, eh, no. Tienes que examinarte después en SENASA, que es la entidad que hace los exámenes de AESA. Es por varios motivos. Entre otros es que exige un 7,5 para el aprobado y nosotros exigimos un 5. Entonces ya no cumplimos requisitos. Bueno, nosotros nos podríamos aprobar como entidad pública. Pero no cumplimos los requisitos, tenemos que adaptarnos a ellos si queremos tener esas aprobaciones. Y esa, por supuesto, regula todo el tema de drones también y lo vigila. Y esta es la FA, que es la Federal Aviation Administration, que era la entidad en donde hemos copiado casi todo y que siempre va por delante, entonces hay que estar siempre vigilándolos. Bueno, eh, el control de flota de los aeronaves, pues es lo mismo. Ahora cuando tú tienes un dron, a esa te pide que tú apuntes tus horas de vuelo y que hagas un mantenimiento del drone. Pues es lo mismo que se hace con los aviones. O sea, yo si vuelo 100 horas, pues las baterías ya las tengo que tirar, pues ya no son seguras, compro unas bolas. O las palas duran no sé cuánto, las cambio. Es llevar un control del mantenimiento de esas aeronaves. Vale, hay programas específicos que son dedicados a eso, que tú estás volando y en el móvil coges, lo metes y ya se va actualizando todo. Hay gente que lo lleva con hojas de cálculo, bueno, eso cada uno cada como quiera. Se hace de cualquier de esas maneras. Vale, siempre que se hace un trabajo, se dejan reflejados en una orden de trabajo, se hace una apuesta en servicio, que es donde se dice, yo que puedo hacer este trabajo y lo he hecho, digo que el avión vale para volar, y se firma, y eso queda en los libros del avión. Los libros de las aeronaves son documentos públicos, van sellados por la Autoridad Aeronáutica, y se abren, van numeradas las páginas, o sea, no se pueden, a veces se ven allí cosas raras, bueno, pues es un documento público. Y esto es una puesta en servicio, que se dice que en un orden de trabajo se le hizo cambio de aceite, revisión de 50 horas, 10 horas, comprobar la batería de un sistema que es para cuando hay un impacto de un avión, cambio de unos filtros, se identifica el avión, la matrícula, las horas, todo esto es lo que habrá que hacer con los drones. ¿Vale? No os lo puedo enseñar en drones porque no existe aún. Podría con uno que estoy certificando, que es el mismo otro que os voy a enseñar, pero no puedo porque la información es de ellos si no me la dejan. esta es mía, esta es de mis aviones. Vale. Y después tenemos una cosa más en AESA, que es la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Siempre que pasa algo, viene un grupo de expertos, va a la Guardia Civil, acordona la zona, la vigila y luego llega el grupo de expertos. Y se investiga qué es lo que pasó. Esto es muy interesante porque, aunque sí que hay sanciones y gordas cuando se hace algo mal y hay gente en la cárcel, eh, lo importante no es eso, lo importante es averiguar por qué pasó y que no vuelva a pasar. Es a lo que se dedica. Estos eh, años 80, esto era un aeronave ultraligera que se sacaba la licencia de piloto con 10 horas de vuelo, de prácticas, que era de una plaza para aprender a volar, te decían te acelera y cuando despegue quitas potencia y te caes otra vez. Haces esto 6 o 7 veces, bueno, pues la siguiente vez ya tienes que salir, girar y volver. Y salía la gente a volar sola, ¿eh? porque no tenía capacidad para llevar más peso que llevar a dos personas, llevaba no una. Estos años 80, aeronaves ultraligeras, que es una forma de iniciarse, porque son más baratas de volar. Suelen ser de dos tiempos, en aquella época de dos tiempos no suelen ser, eran. Eh, los dos tiempos son motores, bueno, poco fiables, con lo cual hay muchos muertos, muchos accidentes. Aunque parece que no, porque no corren cuando te caes desde arriba, suelen acabar mal las cosas. Estos aviones evolucionaron a esto. Con la misma licencia... Puedes llevar aviones que cruzan España a día de hoy, que vuelan solos, con piloto automático, con la misma licencia. La regulación sigue siendo la misma. Estos aviones están limitados en dónde pueden volar. Los drones pueden volar en 120 metros, estos hasta los 300 metros, el resto de aviones certificados donde quieran. Van con control aéreo y tal. Bueno, pues estos aviones que claro, van mucho más rápido, tienen muchas más prestaciones, están limitados a esa capa de vuelo. Tienen que ir volando en esa zona. Todo esto está cambiando ahora un poquito, pero está cambiando ahora. ¿eh? Hasta ahora no podían ir ni a aeropuertos, ahora ya les van a dejar ir. Porque son mejores que muchas avionetas antiguas. Entonces, para que veáis a qué ritmo evolucionan las regulaciones en el sector aeronáutico. Y estos son, aunque veis, son avionetas de cuatro plazas, pero estos materiales compuestos. Este en concreto es fibra de vidrio, unas partes de carbono, lo hay ya todo de carbono. Son aviones que con poca potencia muy ligeros, mucha resistencia, corren mucho, tienen grandes autonomías, van con piloto automático, son capaces de hacer un ILS como cuando bajáis en un avión comercial que no se ve nada, ¿no? Bueno, hay un montón de instrumentos ahí, que hay dos vías, el piloto lo lleva o por el piloto automático y lo lleva con esos instrumentos. Todo eso lo lleva esto. Entonces, en la tecnología ya está, ya se ha hecho, el problema es que antes la tecnología tenía un tamaño, ahora tiene otro. Y eso es lo que ha permitido que en cinco años los drones sea un boom. Claro, antes, cuando tú querías tener eh, unas variaciones en las potencias de los motores rápidas, no, sé qué, no tenías cómo controlar eso. Ahora sí, la tecnología evolucionó. Una Cessna, un avión típico de escuela, muy fácil de volar, Piper, Bonanza, distintos fabricantes. Eh, lo que estamos formando a los alumnos son este tipo de aviones, eh, están muchos trabajando en este sector. Además es un orgullo, me llaman y me dicen, estoy con el avión de Florentino Pérez. El otro día estuve con el llama Ronaldo y, joe y te mandan alguna foto que no se vea la matrícula porque tienen contratos de confidencialidad y todas esas cosas. ¿no? Y andan con estos aviones. Eh, este, tenemos un avión como este, muy similar, que es al anterior, que, bueno, eh, lo dieron de baje, lo conseguimos. Fui a Madrid con unos alumnos, lo desmontamos, en cuatro días nos lo llevamos para luego y lo montamos allí en un parking al lado del instituto porque no nos cabe dentro. Estamos <risa> mirando ahora cómo hacemos para poder cerrarlo. <risa> y este es el que lo sustituye, un, uno un poquito más moderno que este. Este tipo de aviones, eh, pues claro, mirad, eh, de lo que hemos pasado de 100 años en la aviación de volar en un trapo a, a, a aparatos que en este caso no pasan a la velocidad de sonido porque no hace falta, porque los consumos son muy grandes, eh, pero en aviones militares sí que la pasan y mucho, y cómo ha evolucionado eso. Bueno, pues ahora los drones va a ser espectacular también. Este por ejemplo, que parece un género así raro, pues es top ventas el año pasado, se están vendiendo muchísimo, lo desarrolló Onda. Y aviones comerciales. Cae la guerra porque hay el 737-800 Max, como tuvo un par de accidentes, lo quitaron de vuelo, entonces todo el mundo a comprar Airbus. Ahora de repente dicen que no, que el avión es muy seguro, todo el mundo a comprar el vuelo. Ahora vuelven a decir que lo van a quitar de producción, todo el mundo a comprar Airbus. Claro, son dos fabricantes grandes y, y son una competencia dura entre ellos. El 747, uno de los aviones mejor fabricados, por capacidad de todo, pero ya muy antiguo. ¿eh? Esto tiene 50 años de operación. Y siguen volando por ahí. Estos aviones enormes los están dejando de producir, porque si tú no llenas el avión y andas volando vacío, que pasa muchas veces, te cuesta mucho dinero, no, no sale rentable. Pero bueno, estamos hablando de entre 500 y 550 pasajeros. Estaba pensado para más, eh, cerca de los mil. Lo que pasa es que la configuración de hacerte un vuelo de 12 o 14 horas y mil personas que y, y, si no puedes ni moverte, no lo permitieron. Pero por configuración estaba pensado para eso. Esto está levantando fácil 200 toneladas de combustible para la autonomía que tiene. Son unos aparatos importantes. Eh. Pues todo esto ya vuela solo, ya son drones. Solo que no está permitido por ley. Entonces hay dos señores que van allí dentro. Pero esto tiene capacidad de rodaje, despegue, de de aterrizaje, de todo. Se programa todo, si quieres. Incluso, algunos llevan sistemas de control. El accidente que hubo contra unas montañas, ese avión no podía haber controlado a distancia. El problema fue el tiempo, que no, dio, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando a tiempo. Podían haber cogido el control del avión y haber librado de ese accidente. Estos ya podrían serlo. Aquí es donde ahora, eh, por lo menos en lo que estamos desarrollando en Galicia, eh, le han puesto un nombre para hacer la trampa, como la ley no me lo permite volar, pues me hago un avión que se llama avión opcionalmente tripulado. Y entonces llevo un tío dentro, el avión vuela solo, pero el señor va ahí, entonces lleva piloto. Y están haciendo los vuelos, el avión rueda, se pone en la pista, despega, aterriza, hace todo. Un bimotor de mil y pico kilos. Esos son los drones interesantes y es la industria que mueve dinero. Vale, porque, bueno, no os conté, pero estos alumnos que... Los que tengo ahora en Madrid, estuve en junio y fui a visitar a dos una empresa. Hicieron las prácticas de enero a abril, por ahí. Bueno, estaban cobrando ahora 25 euros la hora extra. Estaban encantados, claro. Pero es que los de la primera promoción, mecánicos, son mecánicos. Porque qué sector hidrometalugia, como los de coches? Están cobrando 4 o 5 mil euros al mes. Un mecánico. O sea, el sector tiene muchas posibilidades de desarrollo, muchísimas. Pero hay que estudiar mucho, ¿tabes? hay que esforzarse porque lleva muchas horas conseguir... Eso, ¿no? Los helicópteros que también cada vez se usan más para trabajos aéreos, llevan material a obras complicadas, tema de incendios, vigilancia, muchísimos se están utilizando. Bueno, estos ya son militares, helicópteros de carga, híbridos, cosas que valen para despegar en vertical y luego correr, no es nada eficiente, bueno, vale para cierto tipo de operaciones. ¿Por qué os enseño todo eso? Porque todos estos helicópteros de hace años que son drones también. Entonces, este Bell, que es un helicóptero que se usa sobre todo para viajes turísticos o para bueno, gente de negocios que hace traslados en ciudades grandes, traslados rápidos, ya en el 2013 estaba volando solo. Pues programaban el vuelo, despega, de vuela, aterriza. O son sea, aeronaves grandes, certificadas, cumpliendo todo eso que he ido contando. Bueno, todo eso y mucho más. Pero como yo ya sabía que os iba a aburrir, dije, no, paro ya, porque puedo estar hablando de aviones, vamos, bueno, todo el verano. Otro avión, convertido, ano tripulado, año 2015. Este es el que tenemos en Rozas, que estuvo por aquí también trabajando para la Guardia Civil. Eh, pues, eso, eh, ¿qué pasa? El diseño es del 2006. En el 2006, Tegman hace un avión bimotor, cuatro plazas, que está bastante bien se usa sobre todo para algún empresario o para eh, escuelas de formación como avión avanzado, Bimotor y, vale, y los pilotos tienen dos categorías Single Engine Proper, eh, Multi Engine Proper bueno, pues este sería para esas clases ¿qué hace esta gente? que lo vamos a ver ahora dice, ah, yo cojo este avión que ya sé que vuela, que vuela bien que tiene unas características y lo hago drone porque hay dos formas de trabajar esta y la otra que es, me diseño un drone y hago yo todo pero te vas a encontrar con problemas en el diseño esto que tiene limitaciones, ya vuela a la velocidad que vuela, bueno, eso no se lo vas a cambiar, tiene los motores que tiene, eso no se lo vas a cambiar, bueno. Pues este avión es el que es un, un aeronave opcionalmente tripulada y está haciendo sus vuelos ahora en Galicia, y es opcionalmente tripulada porque la legislación no les permite volar solo, sino ya estaría volando solo. Entonces, eh, tiene un sistema de control de seguridad que es por el enlace directo y es una cabina, llega un piloto, se sienta aquí, y entonces, bueno, las montañas ponen repetidores, y tú te pones ahí y el, se pone, el avión se pone a volar. Por ejemplo, lo estuvieron usando el verano pasado para localizar embarcaciones que no llevan transpondedor. Y luego mandan las coordenadas para que vayan allí a ver qué pasa. Porque si no llevan transpondedor se supone que pueden estar moviendo drogas. Entonces estuvimos usándolo para eso. Si tú mandas esto a volar, que todo el peso de gente y lo metes en combustible, está todo el día volando. El piloto que está allí de seguridad, pues hay que coger el avión. Cuando se cansa se levanta y se siente otro piloto. ...y sigue volando... ...y este aparato no tiene que ir desde la costa hasta Lugo... ...que son 40 minutos... ...más volver a la costa, 40 una hora 20... ...que ha perdido de trabajo... ...y de vigilar también, claro... ...y es lo interesante... ...y entonces, bueno, es un poco por lo que se está apostando... ...vale, entonces, de momento... ...yo creo que el paso está en este tipo de aviación... ...en este tamaño de aviación... Eh, con motores de combustión... ...para muchos trabajos de muchas horas... ...con motores eléctricos... ...para lo que vamos a ver después que es la movilidad urbana, y a los comerciales también va a llegar, ¿eh? falta que nos lo permita la legislación y que vosotros os fiéis, os sentéis allí y digáis, yo me fío de que esto despegue y, y aterriza y no va nadie controlándolo, <risa> es un poco lo que falta. Bueno, ¿cómo lo consiguen? Con servos actuadores, sensores y, bueno, eh, mandando información, recibiendo información, y que se pueda controlar de varias maneras, varios sistemas de seguridad, y enlace directo siempre, porque si tú dependes de un sistema de telefonía o de un sistema de GPS que se va, pierdes el control del avión. Entonces, ahí sí que se ha acordado que todo lo que se desarrolle en esto va a ser así, con enlace directo. Inconveniente las regulaciones, es lo que estaba diciendo. Estos son un poquito los términos como se han definido, eh, a, a, en concreto en España, a ESA, a la Agencia de Estatales de no le gustaba hablar de aeronaves no tripuladas, como es los UAVs, vehículos no tripulados, que se usa en otros países en terminología. Entonces le llamaron RPAs, que son aeronaves pilotadas remotamente. Claro, entonces yo remotamente vuelo el avión y con el piloto automático vuela solo, en realidad, pero estoy ahí por si acaso, ¿no? Y es por eso que se usa este término, sobre todo en España, porque a esa no quería que se le llamase no tripulado, en plan, va solo y nadie lo atiende, vamos. Entonces, bueno, tipos. En drones pequeñitos, a la fija, helicópteros, multirrotores. los multirrotores fue también un cambio, una evolución, porque se estabilizan solos, llevan inerciales, sistemas que permiten que sean muy estables, y comparado con un helicóptero es muy facilito de volar, se aprende muy rápido. Claro, ¿qué es un dron? Pues, ¿qué es un dron? En las guerras ya, hace 80 años, había drones. Eh, lanzaban misiles y y bueno, algunos iban con radiofrecuencia un poco dirigidos y algunos acertaban y otros no, la cosa era mandar muchos todo esto fue después de que se perdieran muchas vidas empezaron a decir, ¿cómo hacemos para matar al enemigo sin mandar pilotos dentro de los aviones? bueno, pues ahí se supone que empezaron los primeros drones pero, pero no, todos son, a ver si me paso, no todos son así tampoco con fines bélicos como este también se hicieron eh, en el siglo pasado drones con fines de estudios de atmósfera y distintos tipos como este de la NASA, ¿no? también de vigilancia. Se llevan usando muchísimos años, muchísimos años. Este tipo de aviones es aviación certificada, es un avión que cumple todos los requisitos. Tal. ¿Qué pasa? Que en muchos países no se puede volar, no está permitido compartir el espacio aéreo. De aeronave tripulada con aeronave no tripulada. Y eso es lo que nos está limitando ahora mismo. Bueno, eh, ahí lo que dice es que gracias al desarrollo tecnológico, a que los componentes electrónicos que usamos cada vez son más pequeñitos y pesan menos, es como hemos conseguido toda la evolución que hubo en los drones en los últimos años. En el año 2014 en España empezó la regulación, pero es que ya estaban volando los drones. Se hizo la regulación porque estaba todo sin control. ¿qué pasa? cuando no hay una ley la gente que dice que es que lo que haces es alegal porque no hay ley, entonces valía todo en ese momento o parecía que valía todo, bueno, se empezó y aún este año, a día 31 de diciembre de 2021 un cambio legislativo y aún falta muchísimo por regular, ¿eh? muchísimo todavía drones de 2014, que esa época ya con cámaras profesionales, estamos hablando ya los veis en las noticias películas para planos que están muy bien eh, ahí hubo también, empezaron a decir los que volaban aviones para hacer fotografía aérea que les iban a quitar el trabajo, no o es sea, así son trabajos distintos son alturas de vuelo distintas velocidades distintas es un trabajo más, es una herramienta más de trabajo que ese es otro tema, que son herramientas de trabajo y no tienen las homologaciones de industria que tienen que tener y todo eso también va a dar guerra de aquí al 2025 quieren cambiar todo eso, tienen que estar todos con sus marcados cumpliendo si tú quieres trabajar con él, que es una herramienta de trabajo otro problema más que va a haber. Bueno, modos de control manual, pero ya cuando queremos hacer un trabajo preciso, olvídate, porque nadie es capaz de mandar un dron a una velocidad para hacer unas imágenes en un punto exacto. Se programa todo. Claro, hay programas con licencia, sin licencia, como siempre, pero son una pasada. ¿eh? En, allí también están dando un, un máster en la universidad de las naves no tripuladas, y yo les doy la parte de programación de vuelos. Y es que es increíble cómo lo que puedes hacer con un aparato de estos, con un dron de dos mil euros, haces trabajos de ingeniería, es una pasada. No con una precisión exacta, ¿eh? pero hablamos de estudios previos, estudios previos de movimientos de tierra, tal, trazados, cosas que de otra, de otra manera tienes que ir a pata midiendo y sacando coordenadas que llevan meses y esto te lo haces en una semana, o sea, es impresionante. Sensores que puedes embarcar, cámara óptica, lo fácil, vale, pero pues, cámaras infrarrojos, cámaras multiespectrales, hiperespectrales, depende de lo que quieras estudiar. Bueno, temas de plagas, temas de, de cultivos, si tienen más o menos agua, pues eso hay que meter ya cámaras y luego saber analizar esos datos. Claro, no todo es, ahora yo vuelvo y te da una imagen, ¿qué significa eso? Bueno, fumigación, también se está usando mucho fumigación, eh, sobre todo fumigación eh, localizada porque normalmente cuando fumigamos lo que hacemos es diluir y echar mucha cantidad porque no llegamos a los sitios. Si eh, vamos con un avión fumigamos desde arriba y bueno, no, se pierde material. Si tú tienes algo y tienes que atacarlo en un punto concreto pues vas allí, menos diluido el producto y gastas menos dinero. Y estos estudios que os comentaba. También para estudiar pues, zonas en placas que tengan problemas. Además, bueno, el tema de las placas solares es curioso y cuando tenemos a veces un punto que no deja que eso funcione, te afecta a todas las placas, entonces necesitamos que esté, que esté bien, que esté el, todo ok. Ahora se nos cayó un puente en Galicia, bueno, ya lo sabéis, pero no sé si lo sabéis, nos cayó un puente. ¿Y qué pasa? Que estos camiones que hacen las inspecciones, hay poquitos en España, y son muy caros. Con un dron vas allí, miras y te marchas, y está todo bien. Seguramente había falta de mantenimiento. Y ese puente se descalzó, y eso no sé un día, o sea... Creo, no sé, no sé, puedo decir algo. Que se puede usar para ciertas cosas, y si hay un descalzamiento, lo vas a ver rápido y barato. Sin parar el tráfico, sin que haya gente ahí, operarios, es el tipo. Eh, tema de mantenimiento, de inspección de palas, erosiones. Os, que, os puse este dron aquí. Este, este, este es el dron original, el proyecto original, pero no es el que está ahora, que ya voló este mes. Porque que está ahora ya esas, palas, esas patas, los brazos del dron son de acero y ya se hicieron en fibra de carbono. Y ya está volando. Es un dron que puede levantar 200, 400 kilos, dependiendo, y entonces no puede volar. No puede volar, eh, pero ya vuela. De momento no puede volar, pero ya podría estar volando este dron. Vale. Y lo han hecho alumnos en el instituto también. Eh, en este caso el departamento de eficiencia energética. Eh, ¿Por qué no? Porque tendríamos que certificarlo. O tendríamos que hacer un... ¿Me preguntas de esto? ¿Qué, qué, sí. Ah, eh, o tendríamos que segregar el espacio aéreo. Hacer un nota. Eso hay que pidiérselo a la gente que se dedica a ello, que te cobre unas... ¿Hm? Burocracia. burocracia Burocracia, claro Pedrón, yo te digo que huele, pero <risa> Pero, claro Entonces, bueno, algún día lo veréis en la tele <risa> eh, Zonas calientes, esto se está haciendo mucho todavía en helicópteros Se recorren por ahí, van inspeccionando bueno, porque tienes mucha más capacidad de cubrir distancias, sobre todo. Eh, en salvamento, localización de personas, claro, si no, hay, si no ha fallecido mejor, pero aunque esté muerto, el cuerpo tarda en perder temperatura, bueno, se le lo puede localizar. Esto también llevo. Hace ya hace dos años en la costa hicieron alguna prueba de mandar algún flotador, de tal, los pues drones para salvamento. Si hay algo, mandas el dron rápido, sueltas el flotador y luego ya llega el socorrista nadando. ¿En su se, se está gritando? Sí, es que yo lo había visto ya hace dos años. sí, ya... ¿El, son... sí. Claro. Eh, eh, el tiempo que tarda en llegar un socorrista nadando bueno, es tiempo, eh. si alguien está ahogando no da para mucho. Si le llevas el flotador y bueno, lo veis, agarra, pues ya después es esperar. Está muy bien. Este dron también lo vende una empresa, el MD4000 en Galicia, en Santiago, Carto Galicia. Incluso lo modificaron para llevar órganos, unas eh, chicas a la Universidad de Coruña y, y ganaron un premio. Bueno, al final quedaron terceros en el campeonato. Eh, este que hicieron, pero... eh, bueno, para vigilancia, ya sabéis que la Borecina también lo está usando. De momento no con radares, como también se ha dicho, porque esos radares eh, bueno, eh, pesan y la autonomía del dron pero sí pues si pisas una línea continua esas cosas sí porque queda la imagen grabada y las multas caen sí y luego también sacaron gente en la televisión que tienen como una especie de oficina en el del coche claro claro ya están desde allí no, eso eso bueno eso cada vez lo vais a ver más eh, me llamaron hace nada hace dos semanas porque querían eh, coordinarse cuando van con los drones a volar, para poner en la carretera alrededor del aeródromo eh, un contacto para coordinarse, porque si hay un avión volando no vayan a liarla. Y el hija, yo lo siento, pero yo no corro por eso, yo no puedo coordinar contigo. Ahora pasamos la guardia, ya, pero <risa> me tendréis que poner un sueldo. Eh, en zonas de aeropuertos tienen problemas, porque puede haber un avión triple, a, puede haber un impacto, entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, tienen que tener coordinación, ya lo establecía la ley anterior. Tienen que tener la calificación de radiofonista para poder usar la radio, poder eh, operar en banda aérea. Bueno, hay varios requisitos que hay que cumplir. Y transporte, que es lo que veréis también por ahí de Amazon, correos, que andan haciendo pruebas. En otros países ya están haciendo algunas como bases de transporte donde dejan paquetes. Yo aquí de momento no lo vi, pero bueno, viendo en los hoteles estos cajeros que hay de Amazon y tal, no le veo ninguna complicación. Llega el dron, lo dejas y, y, y ya irás a recogerlo. No veo todavía lo que te lo lleve a casa, porque ahí sí que hay un peligro. El, y la, la precisión del drone es importante, pero que, que aterriza en medio de la calle. Eh, no sé, puede pasar a alguien, es más complicado. Pero en eh, una especie de dronipuertos, y puertos, que es lo que toca ya hacer. dronipuertos y puertos, pues. Y esto es... Eh, hace dos años era en plan, oh, esto, los de Dubai, como tienen mucha pasta del petróleo, porque hicieron el dron y lo pusieron a volar. Debe ser eso. Pero no es solo eso, porque ahora todas las industrias del automóvil están interesadas. Entonces ahora ya hay mucho dinero en juego. Cuando hay mucho dinero en juego, eh, se ve la cosa más factible. Y pasaron dos años y ya hay muchos proyectos. Proyectos a nivel Europa, eh, en, en Santiago este año se va a hacer la primera prueba de taxi aéreo no tripulado, dentro de un proyecto de marco europeo. O sea que va a haber un vuelo. Alguien se va a atrever a subirse ahí, se lo va a llevar un chisme solo y va a aterrizar. <risa> Veremos cómo funciona eso, pero ¿qué es este? Estos están volando, o sea, esto en realidad esto no es una imagen de ordenador, este ya lo vi en el año 2014, creo que es en Friedrichshafen, es una feria que hacen eh, a nivel de Europa bestial de aviación y ahora es todo drones, cuando va a ser esa feria, y ya hace eso, pues, son ocho años que lo vi allí montado. Bueno, estos son varios anuncios, no sé cómo, vamos ¿no? bien de tiempo. Eh, cosillas y más, eh, que fueron saliendo, unos más antiguos que otros, robots, tal, agricultura, eh, transporte de sangre, el mismo taxi en el 2016, pues en una de esas ferias. No sé si visteis, bueno, algunas imágenes que se ponen, pues 300, 500 drones. Claro, ellos saben su posición, se comunican entre ellos y les, pues este dibujo de estos colores. Y es fácil, al final, ahora es fácil, la tecnología ya está. Esto con aeronaves tripuladas es imposible. Cuando veis esos aviones eh, en vuelo acrobático que van seis juntos, eso hay que tener una habilidad, un entrenamiento importante, es muy difícil. Esto, claro, es todo eh, ayudas, posicionamientos, inerciales, sistemas eléctricos que son capaces de hacerlo solos, sin fallo. Bueno, ya los drones te siguen hace tiempo, cuando haces deportes, se está hablando de la impresión 3D en los drones, pues que tengo que me está fallando en el tejado, me entraba por no sé dónde voy allí, no sé, yo con el dron, ya está, no me tengo ni que subir, porque antes la idea era, subo con el dron, miro lo que me hace falta y subo a arreglarlo, ahora ya no, ya lo arreglo con el dron. Ahora no puedo porque estoy muy limitado por normativa para volar en ciudad. Tengo que pedir una serie de permisos, cumplir muchos requisitos. Está un poco parado, pero esto en cuanto empiece a moverse, os vais a ver volando por ahí seguido, yo creo. ¿eh? Entonces, bueno, eh, lo que se está haciendo, formación, información en drones, curso de especialización, muy interesante, muy interesante porque va a haber mucha salida, muchísima. ¿eh? Ahora tengo ahí unos datos. Claro, yo los datos que os puedo dar son de aviación muchos de aviación tripulada porque es la que está consolidada pero vais a ver con esos datos que la aviación crece a un ritmo tremendo y los drones que acaban de salir están creciendo mucho más todavía mucho más el tema de vigilancia de encontrar bueno, todo esto son noticias que fueron saliendo por ahí vale. y otra cosa que quería resaltar este es un, un avión eléctrico, porque como ya os comenté antes, que tenemos eh, motores de combustión, pues unas capacidades, unos alcances, motores eléctricos, otros, que sea la movilidad urbana, como esos taxis de los que hablamos, ¿no? Autonomía es de media hora, una hora, a día de hoy es factible y es verdad. ¿Y por qué es verdad? Lo tenéis ahí. Eso es una hora de autonomía con 20 minutos de margen de seguridad. Entonces hubo una empresa en los Países Bajos que dijo, vamos a ver este avión. Creo que lo aprobaron en 2020, hace dos años. Le están pidiendo de todos los países aviones, pero pedidos de 20, 30 aviones cada escuela de pilotos. Porque resulta que volar un avión con todos esos TVOs, cambios de componentes, aire, de motores, total, todo eso significa que cualquier avioncito pequeñito que veis por ahí, de 2, 4 plazas, y con lo que consumen de gasolina, están las gasolinas de avión a 3 euros el litro, y un avión normal consume entre 35 y 45 litros la hora, un avioneta de formación. Entre la gasolina, mantenimiento, seguro, la hora de vuelo de una avioneta no baja de 140, 170, 200 euros. Imaginaos, una hora de vuelo. Pues para formarte, para llevar. A veces te llaman, oye, ¿me podéis llevar? Tengo posición en Galicia a la mañana y en Madrid a la tarde. ¿Me podéis llevar? Claro, pero cuesta tanto. Es muy caro. Con este avión, uf, los costes se cogieron a la bestia. Entonces, se han dado cuenta y están haciendo pedidos. Entonces... Cogí y presento un proyecto de innovación, hacer un avión eléctrico con los alumnos y estamos fabricando la estructura. Ahora os enseño unas fotos. Y la base, los cálculos que tenemos de base, claro, somos eh, profesores, alumnos de FP, no somos ingenieros. Es decir, oye, si este avión vuela con ese peso y con ese motor y esas baterías, vamos a hacer un avión que pese menos para poder meter ese motor o similar, esas baterías o similares y ponerlo a volar. De la semana pasada nos inspeccionó a ESA, ya nos mandó la primera inspección. Que Viene un señor allí, que es un ingeniero de ESA, eh, inspector del Estado, mira y dice, ah, estáis haciendo un buen trabajo, seguid. O, o dice, no me gusta, parad que no os dejo poner esto a volar. Porque la idea es volarlo, ¿eh? Y esta es la base, vale, ella salió de ahí, pero en España lo, está, lo están haciendo. Esto es el área del avión, Juan Diego Couceiro, Cristian Piñeiro, alumnos de Aeromecánica, Aquella es una turbina, un 707, no avión jubilado, no lo ha estudiado el ejército, tenemos a prácticas, y estamos ahora mismo con la estructura porque esa es, eh, está al revés, ese soy yo, esa es la chapa que recubre por abajo la estructura, ahí dentro van dos personas, es la parte donde irían los instrumentos motor y donde sujeta toda la cola, y empezamos con la estructura porque la estructura la hemos conseguido también con FP Innova, y la dotación presupuestaria es pequeña. Entonces, claro, vamos a esperar a comprar la motorización al último momento, porque como están evolucionando y las baterías igual, no vamos a comprarla y tenerla y parada. Y esa es la idea. Y espero, Esperamos que en 3, 5 cinco años, dependiendo de las cosas, Vale, que todo, todo este trabajo se hace en horas fuera del ciclo. Miren por las tardes, los sábados... Están ahora, todo junio. Los que aprobaron en mayo, 31 de mayo, llevan todo junio, todo julio, yendo todos los días a trabajar mañana y tarde. ¿eh? voluntario, no obliga a nadie, pero es así una pasada y bueno, ese es un plano, ese es un motor que tenemos para prácticas, estamos haciendo ayudas de pintura cuando salió la noticia ahora mismo yo estoy hablando todo ahora de drones y de aviación general porque eso nutre la aviación comercial, o sea, todos los aviones pequeños que hay por ahí volando son de donde acaban después los pilotos comerciales que nos llevan por ahí venga aviones de largo alcance de largo alcance, medio alcance, alcance solo aviones comerciales se están teniendo 100.000 vuelos al día a nivel mundial pero si añadimos el resto de vuelos subimos de los 200.000 vuelos diarios ¿cuántos accidentes hay? pocos hay cuando se ve algún comercial 100.000 vuelos al día pues no sé, si hay 100.000 desplazamientos de coche a ver cuántos accidentes hay Vale. pero ¿qué es lo interesante de estos datos? que yo cuando, ahora pongo ahí, claro, porque puedes decir, claro, a ti te gustan los aviones y te lo estás inventando. No. Esto lo dice la Organización de Aviación Civil Internacional. Vale, la ICAO. He, he sacado de su página web, no me lo invento. Bueno, eh, un poco lo que habla es que cada vez más se usan los aviones, no solo para transporte de personas, sino también de mercancías, porque todo el mundo quiere tener todo ya, de un día para otro. Nadie quiere esperar por normal, yo tampoco. Quiero comprar algo, quiero tenerlo en casa ya. Entonces, esto va a tener un desarrollo bestial y habla de que va a subir, va a crecer el transporte aéreo, comercial, eh, un 4 y, con anual durante los próximos 20 años. Habla de que aquí a 8 años se va a pasar de 100.000 vuelos comerciales a 200.000. Y no está hablando aún de drones, que va, eso va a ser muchísimo más, el despegue que va a tener, ya lo está teniendo, vamos. Vamos bueno, o a los números son tremendos. Entonces, apostar en formación por aviación es un acierto. Entre otras cosas, por lo que decía antes, es, es complicado. El sector no se conoce, entonces hay que especializarse, hay que dedicarle horas. Bueno, eh, 20 años de crecimiento. A mediados de 2030 se espera 200.000 vuelos diarios. algo de tráfico pero comercial siempre. Y luego hacen muchos estudios y lo que se quiere es que todo el mundo tenga un aeropuerto a 50 kilómetros de casa máximo. Entonces ahí tenéis, más o menos en colores... Quienes lo tienen y quienes no, y quienes están a más distancia. Bueno, claro, pues países menos desarrollados, colores peores. Lo tienen más complicado. Y para distancias de ahí, 50, 100 kilómetros hacia abajo, nos vamos a la movilidad urbana. Nos pues iríamos a esos taxis que podrían ser tripulados, pero claro, como esos aviones o aeronaves eh, que van con baterías muy penalizados por el peso y la autonomía... ...si le metes 80 kilos de piloto... ...se lo pierdes de tiempo de viaje... ...o de carga o de capacidad de llevar baterías. Bueno, la movilidad dentro de las ciudades... ...esto es uno de los desarrollos importantes... ...y sobre todo en grandes ciudades... ...porque hace falta, es necesario... ...está súper saturado... ...las carreteras no, no admiten más vehículos... ...se están sacando continuamente... ...regulaciones de emisiones... ...regulaciones de aparcamientos... Para evitar que la gente vaya en coche. Ya, pero si tienes que ir, tienes que ir. Entonces, hay transporte público, pero tampoco da para todo, ni llega a todos los sitios. Y esta va a ser una opción más. Yo, yo pienso que hay que tener siempre varias opciones. No hay que apostar todo a lo mismo. Bueno, no todos los coches, que no todos sean eléctricos, que no todos sean gasolina, que algunos sean GLP, que también funciona. Y veo pocos por ahí. Movilidad urbana. Claro, cuando se vio esto, hace dos años, creo que hicieron el primer vuelo, con gente dentro, pues es lo que os comentaba antes, parecía que era un poco así, bueno, por hacer algo, por presumir. Pero ahora se ve que no, ¿eh? parece que la cosa va en serio, porque eh, si leéis por ahí cosillas y tal, no sé si estos días alguien habló de estos temas o no, porque yo llegué hoy. Eh, vais a ver que todas las industrias están apostando por ello. Y ahora mismo ya tenemos la tecnología, ya tenemos la capacidad Falta legislar, nada más. Falta ver cómo se hace, con qué normas. Y las de mantenimiento de aeronaves, esas están escritas. Hay que hacer las mismas. Así tenemos seguridad garantizada. Falta la de dónde puedo aterrizar yo. ¿Puedo venir aquí a aterrizar ahí? ¿En la acera o un aparcamiento de coches? ¿O tengo que tener zonas como hay los helipuertos en grandes ciudades? Bueno, eso es un poquito lo que falta. Vale, podemos ver por aquí, tenía... Había un vídeo. Lo que pasa es que no sé sí tengo conexión a internet. Ya está, sí. Bueno, lo que pasa es que tengo que copiar el enlace. <risa> que cualquier uso de estos lo que nos has comentado es, mmm, vale para los militares o sea, para vigilar, bueno es que en realidad mucho, muchos desarrollos vienen de la industria militar por desgracia por suerte han permitido el desarrollo pero por desgracia vienen de ahí porque eh, todo lo que había antes en drones importantes volando era militar ellos tienen la tecnología desde antes pero es una tecnología pesada por eso eran aviones grandes eh, que se ha conseguido con que todo el mundo tenga acceso y se venda mucho más al haber más mercado, ha ido bajando de precio, de tamaño y pues hasta que llegamos a que podemos tener drones todos para, para volar. Claro, yo, se llegó a eso y, y pues claro, ahora tú con un dron puedes hacer... Yo tengo ahora mismo con... Mira, el último que tenemos para el centro es un... El FPV, es First Person View, que es con gafas Porque el dron coge 120 kilómetros hora y claro, un dron de este tamaño no lo es. Tienes que ver por dónde va y lo ves viendo lo que ve el dron, entonces tú te pones a volar y te marchas a 120 kilómetros hora en 5 minutos dónde estás, lejísimos. Entonces si tú tienes el enlace de radio que cualquier dron de ahora tiene 7 kilómetros de alcance, tú imagínate por donde me... yo salgo ahora por esta ventana, me voy con eso y meto el dron donde quiera, incluidos edificios públicos, y le pongo al dron lo que quiera. Ahí también está ahora un poco parado todo porque hay un peligro, hay un peligro, La... Ahí también hay mercado. Eh. Si vais a ferias tecnológicas, están llenas de armas. Son como escopetas, que no son escopetas, pero le pusieron la misma forma. Y son para derribar drones. ¿Cuál es el problema? Si tú coges un dron y, y, y, claro, eh, lo derribas, que se puede, es tecnología cara. Porque cuando tú le eh, rompes el enlace entre el emisor y el receptor, se vuelve a enlazar automáticamente. A toda velocidad. No, y se lo vuelves a quitar y vuelve a enlazar. Se no pasa nada, sigue volando. Entonces es complicado, pero hay maneras de hacerlo. Si tú consigues derribar el dron, lo que estás consiguiendo es que si ya cuando lo ves ya está encima del grupo de gente, por ejemplo, se le caiga encima. Y esas armas que de momento solo valen para derribar esos drones, hablamos de 100.000 euros. O bueno, para que te puede derribar un dron. Eh, ¿Dónde está la pasta, la tecnología, el desarrollo y lo importante? En coger el control de ese dron. Eso no lo vi aún. Si lo hay, yo no lo vi. Ahí es lo importante, porque entonces lo cojo, me lo llevo... Y no le hace daño a nadie. Ahora sí dicen, oh, no, no, vas a las ferias y todos te venden armas para derribar drones. Ya, pero es que no te interesa derribarlo, porque ¿dónde cae? Una vez que lo detectas, ya es tarde, ya lo tienes encima. ¿Sabes? Y eh, yo no sé, no veo la televisión, no tengo tiempo. Y no sé, estoy muy desconectado de todo, incluso de la guerra lo, para lo que usaron los drones, pero evidentemente. Pero igual que lo usan unos, lo pueden usar los otros. O sea que... <risas> Bueno, este simplemente es. Nah, son dos minutos, es... Uh, de estos hay muchos desarrollos, eh. Como veis pone experimental. Bueno, antes, por no aburriros, voy a poner la pantalla grande. Okay. No os expliqué una cosa que sí que estaba escrita, la ponía en los certificados de aeronavegabilidad, de aeronaves certificadas, que es lo más interesante... Y hay unas que son las aeronaves, en España se llaman de construcción amateur, en otros países experimentales. Es un tipo de aviación eh, bueno, que está muy bien porque te permite... Como los que, los que vuelan, todos tienen algún problemilla aquí, más o menos, ¿no? Uf, ¿Quién se le ocurre ahí arriba? Bueno, pues, claro, ¿cómo permites a esta gente que suba ahí? Y dices vale, mira, tú, que a lo mejor tienes menos medios, no te puedes comprar un avión certificado, te lo fabricas tú. ...y tienes un avión de construcción amateur. Es lo que estamos haciendo con los alumnos. Si tuviéramos que hacer un avión certificado... ...las homologaciones, tener la DOA de diseño... ...la PO de producción... ...sería imposible económicamente. Ahora, como es construcción amateur... ...la autoridad aeronáutica dice... "Este avión, es tu responsabilidad. Tú eres Airbus, tú sabrás lo que haces. Ahora sí, no me vueles encima de la gente. Te dicen, no vueles encima de ciudades... ...te ponen unas limitaciones. no. Y eso es las construcciones amateur, como esta... Estos dijeron, vamos a demostrar que se puede volar con un avión eléctrico y tal Claro, si yo tengo que hacer esto certificado, tardo muchos años y me cuesta mucho dinero Voy a hacer la construcción amateur experimental, avión experimental volando Ya demostró que puede volar Ahora seguramente alguna industria con dinero les habrá llamado Oye, que te compro el diseño Y este tipo de... es una visión muy curiosa Porque tú en automoción, cualquier modificación, tienes que ir a ingeniería y te ves complicaciones Y en un avión te lo coges y te lo fabricas tú Conozco mucha gente que vuela con aviones de madera. Es la construcción más barata que hay. Se compra los tableros, empieza a cortar en casa, a encolar, luego en tela, le pone un motorcito de 60 caballos, un, por ejemplo un escarabajo, se usa mucho, los de los volvalles escarabajo, y a volar dos plazas. Pero sí, ¿eh? Hay asociaciones de construcción de amateur que te enseñan a hacer esto. Sobre todo en Francia hay muchas en la construcción de madera. La gente se va allí un mes, aprende a fabricar un avión, viene y se hace su avión en su casa. Tenemos ahora mismo en España, posiblemente habrá sobre 2000 construcciones amateur volando. O sea, hay dos mil cacharros por ahí volando que nos hizo gente de lo más variopinta. ¿Un, casero? ¿Un, casero? ¿Un, un Ikea casero. Un Ikea casero. Bueno, y ahí el Ikea, como bien dices, porque tú te puedes comprar un kit que ya te vienen esos tableros cortados y solo los pegas <risa> Es un poco más pues seguro. Y después hay el, el casero total, que es que casi con, cortas tú el árbol, porque tú lo haces de cero, con un plano. Coges el plano y te lo haces tú. Eh, ese, a ver, también es cierto que hay otros muchos miles de proyectos que se empezaron y nunca se acabaron, y nunca volaron. Incluso tenemos uno allí, un hombre que lo hizo. ¿Quién me lo prueba? A nadie. <risa> nadie se atrevía a subirse en eso. Lo tuvo, el pobre hombre lo tuvo allí con motores, gastó dinero, años de su vida Ideas tenía buenas, pero eh, a veces el que sabe de aquí... No sabe de aquí, lo trabajó muy mal, pesaba mucho. Entonces yo sabía que si me subo ahí, eso es un misil, me mato. Entonces, eh, y, el, y el que sabe de aquí sabe de aquí, a lo mejor no sabe pilotar. Entonces, como si no tienes todo, a ver quién se fide lo que tú hiciste. Y este que lo había fabricado, de eso hay muchos, eh, que lo, lo intentan, pero quedan en el camino. Es normal, eh, es construcción experimental. Pero de ahí salieron muchos inventos buenos, que funcionan. Porque a veces en la industria aeronáutica y dices, pues se te ocurre una idea, si le pongo esto al avión seguro que consume menos. Y te dice la doctor aeronáutica, no, no, eso no lo hagas que es peligroso. Pues te vas aquí, lo haces por aquí, lo demuestras por esta vía y luego lo trasladas a la otra. Es una situación muy curiosa. Sí. Bueno, tremenda. Pues mira, eh, en, en Estados Unidos incluso tienen aviones antiguos que no había forma de recuperarlos porque, eh, como os decía antes, para tener un taller de mantenimiento tienes que tener ese taller con una aprobación que te la dan si tú tienes una licencia con esos tipos de aviones y para tener esos aviones tienes que tener experiencia reciente. Y hay aviones que ya no existen. Si los quieres poner a volar no tienes, ¿cómo? Porque no hay nadie que tenga la licencia. ¿Cómo se ponen a volar? Construcción amateur. Es el mismo avión restaurado, pero con una matrícula de construcción amateur. Y allí te permiten aviones de turbina, eh, motores de mil caballos, es espectacular. Vas a, las ferias, aquello es, bueno, vas a las ferias de aviación allí, yo me fui con una tienda de campaña, y estuve una semana, y estás, pero desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, te vas a la tienda de campaña y de repente un ruido sales y aviones volando con fuegos artificiales en las alas, ¿no? Es increíble. Por encima, te pasa? He <ríe> seguido. ¿Aquí qué pasa? Que aquí lo limitaron un poquito. Aquí la limitación es el 160 caballos en categoría normal y en acrobático 200. Entonces tú puedes construir tu avión. quién hablo? Antes, ¿quién me preguntó esto? ¿Quién dijo...? Por ahí. Ah, lo de que entra ahora por aquí y se acabó el curso. Ah, bueno. <ríe> claro. Sí que se acaba, porque con 200 caballos entras, es un avión de mil pico kilos y se acabó el curso. No, no me pues hasta 200 caballos puedes tener en construcción amateur. Una carga con 200 caballos está levantando los aviones de 1600 kilos por ahí. O sea, mil de avión y 600 de carga, fácil. Sí, o sea que sí, tiene su peligro. Y, y lo que decías de la DG de funciones, es tal que hace años, la construcción amateur, cuando yo hice el primer avión, que tengo uno hecho que es de tela, de esos, no había dinero, baratito, pues uno de tela, con un motor de esos que se apagan, cada vez que vas volando vas acojonado, porque dices, esto se va a apagar, a ver cómo acaba el tema. Bueno, pero si te gusta volar, es así, lo invento. Y entonces, eh, la primera construcción amateur, pues viene un inspector, te la mira, ah, tienes que poner esto, ah, tienes que hacer no sé cuánto, vale, vale. Lo haces y te da una aprobación, y te dice, ¿ahora me vuelas dos años? Bueno, en realidad no es así. Te hacen hacer, no me acuerdo cuántos eran, así 30 vuelos, unas 15 horas de vuelo y luego te una matrícula, para que ya vueles oficial. Entonces esos vuelos haces en un campo que tienes declarado, no te sales de ahí, por seguridad. Ahora que ya demuestras que vuelas venga, ahora ya puedes salir, vete por ahí a volar, durante dos años. Dentro de dos años vengo y tengo bien el avión que te vuelvo y te renuevo el certificado de normalidad 60 euros de tasa, algo así. Venía el inspector, por lo menos, te miraba el avión... Y bueno, te lo renueva a dos años, pero hace dos años o así, dijeron, "Mira, esto es mucha responsabilidad para nosotros, os lo renováis vosotros. O sea, ahora, cuando haces el avión sí que te lo vigilan, pero una vez que te dan la matrícula, te dicen, a partir de ahora, no quiero saber nada, ni cada dos años te lo miro. Coges tú y te lo renuevas, puedes ser dentista, puedes ser, eh, da igual lo que seas, y no tener ningún conocimiento que te entras allí, pones que lo renuevas tienes dos años de certificado de renovabilidad. Como si te dicen, hazte tu ley ITV de tu coche, pero con algo un poco más serio, ¿eh? Pues así está el tema. Sí, para mí sí que es algo de dejar de... de... ¿Pero no tienes que justificar por lo menos que lo necesitas para la actividad? O sea, porque a de cuentas no a tener como juguete de es, es que es al revés. La construcción amateur no está permitido para hacer lucro. No, no puedes cobrar ni llevar a nadie eh, que le cobres, puedes llevarlo como amigo entonces nunca podría usarlo para una actividad económica Sino sí que tiene que ser siempre avión certificado por seguridad, cumplir todos los requisitos y todo eso que hemos estado hablando Sí o sea, Además de tener el, el avión necesitan tener un espacio para volar sí. ¿Necesitan o sea, dos propiedades? Eh, el normalmente el espacio eh, hay aeródromos y te alquilan en garaje o, o hay aviones que están fuera todo el año. En sí. principio no les pasa nada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si haces un helicóptero, eh, con el permiso del dueño de la finca puedes aterrizar. Ya puedes tenerlo en tu finca. Y tú puedes, si tienes una finca un poco grande, para ultraligeros con 300 metros te llega. O sea, puedes hacerte un aeródromo, digamos. Sí, sí muchos de estos están eh, por datos técnicos despegan en 120 metros, por ahí muchos ¿qué pasa? que esos son datos tomados a nivel de mar, con presión estándar, todo, todo ideal el día que hace más calor ya el avión despega peor ya hay menos densidad, la aerodinámica funciona de otra manera, el motor también pero que de esto hay muchísimos hay campos por ahí hay muchísimos de vuelo con muchos aviones de este tipo, muchísimos porque es la forma barata de volar, un seguro de un avión de dos plazas de construcción amateur el último que cogí fueron 150 euros, creo. Más barato que el seguro del coche. O sea, ¿Esto, que... ¿Esto tiene un seguro? Sí. O sea, te, te, ¿Te hacen un seguro de, de algo que no, que no está regulado? Sí, está regulado, que tiene una matrícula. ¿eh? Es un, un construcción amateur. Eh, el seguro es de responsabilidad civil. Ah, pues sí. O sea, es daño claro. Sí. Los drones también, por ley, si somos operadores y trabajamos con drones, tenemos que tener un seguro. Y si no estamos trabajando con ellos, pero los tenemos y hacemos cosas un poco tal, deberíais tenerlos Porque si se le hace daño a alguien, oye, son... Sí, tienen pues peligro. La, o sea, las hélices giran a mucha velocidad, tienen pesos, velocidades... para que demostrar que no se ha hecho con vosotros. Para o que sea, te... me refiero que no quiero decir que tengas el seguro y ya no pasa nada. Ah, claro, sí, claro. claro. Eh, si, por ejemplo, estás dado de alta operador aéreo porque haces trabajos aéreos, sí. claro, y tú estás volando con tu certificado médico caducado, pues, claro, es como si estuvieras a lo mejor conduciendo sin carne de conducir. O ya el seguro va a decir algo, va a decir usted porque estaba volando. Sí, claro, pero te entendí que yo le hago daño a alguien. El seguro no se va a querer hacer responsable si no tengo todo bien. Pero qué pasa, si yo lo voy a usar mal, no le pongo mis datos. Lo uso mal, claro, porque la ley te dice, si usted vuela tiene que poner una chapa con sus datos de contacto. Hombre, sí, pero si lo voy a usar para fines no adecuados, claro. será mejor que no se la ponga, <risa> aunque tenga seguro. Y, y eso pasó mucho, ¿eh? aún hay gente a día de hoy que está... Con toda la documentación, seguros, con nada en vigor, haciendo pues, grabaciones de reportajes, bodas, tal, y, y te llaman ahora que se quieren poner al día. Y pues llevamos desde el 2014 con una revolución, una regulación que hay que cumplir. Y, no, y bueno, y a algunos no le pasó nada, otros pagaron 30.000 de multa. Porque la Guardia Civil aquí no te sanciona. Te tomas los datos y manda el informe, porque es a esa quien se encarga de esto, ¿no? Y luego esa te manda una cartita, y cuando usted ha puesto en riesgo la seguridad aérea, bla, bla, bla, bla, expediente sancionador, y es muy difícil pelearlo, porque en esa eh, ellos dicen que ha puesto en riesgo la seguridad aérea, y eso tiene multa. Y, y el riesgo en la seguridad aérea, ¿cómo lo demuestras? Si ellos dicen que hay riesgo, es muy difícil demostrar que no. pues Este tipo de construcción es muy curiosa ¿eh? ya os digo, y es, es por la vía que hemos ido nosotros para poder hacer algo así, en un centro de formación. Eh, nosotros estamos haciendo luego, una estructura metálica de aluminio porque, entre otras cosas, yo la tengo muy controlada. De hecho, reparaciones de accidentes de aviones que han doblado el morro, tren de aterrizaje, la panza, timón, todo, y, y deshacerlo, poner las chapas nuevas, remachar. Eh, material compuesto, hay que tener unos medios y, sobre todo, habría que tener unas máquinas de ensayos después para ver cómo ha quedado, si hay delaminaciones, y eso no lo íbamos a tener, entonces, bueno, nos decantamos por... Por la fabricación de aluminio, que pesa poco, se trabaja bien, funciona bien, un avión en tándem, que aerodinámicamente funciona mejor. Bueno, yo os invito a que vayáis a Lugo a verlo cuando queráis. ¿Cuántos alumnos tenéis? Mira, empezamos, este año tenemos 92 solicitudes, pero hacemos solo una promoción por año, porque, por los problemas que decía yo antes, hasta que haya más eh, continuidad de profesorado y para... Por la calidad, porque queremos darle calidad a los alumnos. Entran 22. Yo, claro, yo sé que yo por pedir, yo siempre pedí mucho, yo por pedir eh, pido que sean 15, grupos de 15. No me hacen caso, claro, porque las normas son las que son. Pero no es un capricho. La norma de ASA dice que los grupos en formación, en los centros 147, han de ser de 15 alumnos. Entonces, claro, yo estoy pensando en conseguir esa aprobación, que es como ese super sello de calidad, que mis alumnos salen de ahí y salen contratadísimos. Ya hasta ahora están saliendo contratados, 90 y pico por ciento de contratación. Pues imagínate con eso. Están contratados y con más suerte. Eh, para conseguir eso, primero, el que saque menos de un siete y medio tiene que suspender. No vale cinco, el 5, el 6 para probar, no vale. Siete y medio. es en siempre, en pilotos mecánicos, en todo. Pero también podría ser que la, que la organización reconociera a los que tienen más de siete y medio, porque las notas están sí. ahí. Pues tienes cinco claro. Datos. La, la, claro, la vía es esa, la vía es hacerles dos exámenes o un examen con que tengas en cuenta la nota para una cosa y para la otra. Y entonces podrían aprobar el ciclo por el Ministerio de Educación y, y no aprobarlo por la ESA, vamos. Esa sería una vía. Eh, ¿Qué pasa? Que nos piden un montón de asignaturas de sistemas de oxígeno, tren de aterrizaje, presurización. Nos piden que sean profesores que trabajen en el sector, habría que meter un montón de especialistas. Nos piden que el director de formación sea ingeniero aeronáutico con experiencia de cinco años, eh, los últimos cinco años en mantenimiento aeronáutico. Los requisitos son complicados. De todas formas, cuando tenéis eh, ya unos años de promoción, ¿algún alumno puede ser algún profesor? ¿no? Ya tengo uno. Ah. Sí. Adrián Fernández, de primera promoción, acabó el ciclo, estuvo dos años en Baco, desarrollando un helicóptero dron de 25 kilos. El año pasado hizo la oposición y aprobó, y estuvo este año con la provisional, dando clases de motores de turbina y yo encantado estamos trabajando mucho ¿qué pasa? que el año que viene igual le dan destino a otro sitio uh -huh. que es lo que ahora estamos peleando bueno, porque claro, ya que lleva todo eso detrás, ya tiene, ya tiene, ya tiene. hay que mantenerlo aquí sí, sí, sí, sí, sí. entonces estamos ahora con 22, 22 sí, porque no hay una especialidad, ¿no? No, no hay un, una especialidad de, para ser no, porque es mantenimiento de vehículos, familia de mantenimiento de vehículos transporte y mantenimiento no de vehículos. Sí. Eh, eh, hay algún tema de aeronáutica, de fibrilación aérea, uno más en la oposición, entonces se accede por ahí. Solo que el decreto que lo regula pone que todas las asignaturas pueden ser dadas por especialistas, que es cuando ahí a mí me cogieron, pero claro, mis horas son limitadas, yo no puedo dar todo el currículo. Sí. <risa> Tengo dos asignaturas de 14, pues imagínate todo. Y hay muchas asignaturas que son de una manera, pero hay otras que son muy, muy específicas de temas de aeronaves. Ya, para el profesorado igual también gana más dinero en otros en el, en el sector privado que no en... Es que es muy difícil conseguir profesorado. Claro. Eh, esta, la única manera para mí es estar al lado de una industria y, y tenerlo solo para que den pues, cada uno un módulo, lo hacen más que por lo que le vas a pagar por la colaboración. Porque si le quieres contratar a tiempo completo y nos ha pasado como una persona ahí, eh, dice, pero ¿para qué? Si yo gano más en otro lado y... Claro. Y me tengo que empezar a preparar asignaturas y no sé qué y tal. Y no... no pero bueno, pero claro, a ver, estás en Madrid, en Barcelona, yo lo veo en, en el país, en Cataluña, hay un centro público que es 147, y en hay otro, hay dos en España. Entonces, bueno, eh, si, si alguien quiere aquí a apostar, yo le ayudo en todo lo que pueda, por el tema, porque yo la, lo que es norma, todo eso lo tengo aquí, porque lo vivo, porque con mi licencia de mantenimiento tal, por las clases viví todo el desarrollo del currículo, ahora el de drones también, eh, entonces eso, yo en eso yo os animo a que habléis con que tengáis que hablar y pongáis estas cosas en marcha porque hay trabajo, eh. os lo aseguro, de verdad que tengo los alumnos este año, se quedó uno en Galicia, se quedó sin trabajo, el resto todos contratados, menos dos eh, por circunstancias, bueno uno familiar, está, que no podía, pero que estamos mandando alumnos que me llaman de Madrid, manda más gallegos, manda <ríe> están contentos, muy contentos con, con los alumnos que mandamos, Aquí tenemos muchísimo que mejorar, todos los que estamos ahí, mucho, mucho todavía. Pero eso, empiezan 22, pero no acaban 22, eh. acaban 15, 13. Claro, yo la primera semana les cuento, a ver, la industria es muy grande, tú puedes trabajar haciendo tapizados de asientos toda la vida y no tienes que tener licencia de mantenimiento, todo esto, vale, que pasa que vas a cobrar, como si haces tapizados de sogares, o sea, vale, único porque te gustan los aviones. Ahora, que si quieres ser mecánico y firmar aviones y ponerlos a volar, Tienes que hacer esto, los exámenes, la experiencia, la formación de tipo, acabas cobrando mucho, pero hay un camino largo y luego hay mucha responsabilidad. ¿Vale? Porque eh, el mecánico, cada tarea, si ves un rapport de trabajo, un, un informe de trabajo de un avión, que va a pasar igual con los drones, tú le haces una inspección, sistema de tren de aterrizaje, y allí vienen 100 puntos que hay que mirar en el tren de aterrizaje. Me engrasas esto, me miras esta rótula, esta algura, esto, esto, esto, esto. Uno por uno vas firmando y las medidas las vas anotando. Uno por uno. Motor. Un punto por punto por punto. Entonces tú haces una revisión de un avión y has mirado ahí 300, 400 puntos y los has firmado. Se va el avión a volar. Se cae. Y ven que habías apretado mal este tornillo. Responsabilidad pues penal. Porque la civil la cubre el seguro. No pasa nada. Es todo es pagar. Pero la penal no. Hay. Ningún seguro te quita la cárcel. Entonces, claro, hay que explicarlo todo. Si haces bien las cosas. No pasa nada, ya lo veis, no pasa nada. Lo que no vale es, oye, yo estoy aquí porque me mandaron, a mí esto no me gusta, no pongo ganas, ni voy a atender. Y pues que sepas que vas a tener una responsabilidad el día de mañana. Entonces, la primera semana siempre, tres, cuatro, se dan de baja. Si se dan de baja ellos, bueno, porque entran otros que están esperando. El problema es cuando uno se dan de baja y hay que darlos de baja porque hay que esperar esos días para de oficio y tal, y muchas veces ya estás fuera de plazo no meter a nadie. Entonces, acaba, suelen acabar... 13, 16, 15, por ahí. Llevamos solo cuatro promociones, acá de a acabar la cuarta. Nada más que cuatro. Y la quinta ahora en septiembre las prácticas. Y, y bueno, bien, de momento bien, porque me va uno a Alemania, otro no sé, andan todos por ahí desperdigados. Se van Sí. <risa> bueno. <risa> por eso, a ver, yo después no me importaros el contacto si hay alguno en algún sitio por ahí, el resto de España, quiere montar algo. Porque además hay proyectos que saca el Ministerio y proyectos de innovación que si participan institutos de distintas comunidades también sí. eso puntúa. Y, y eso es muy interesante hacerlos, porque ahí es donde se consiguen los medios. O sea, nosotros todo lo que tenemos es a base de eso, de proyectos, de ir a sitios, eh, un avión, una turbina, no sé qué, algo que fabricamos, una maleta de comprobación de instrumentos, una maleta para comprobar los instrumentos del avión que marquen bien solo los de velocidad y altura, que son los anemobarométricos porque funcionan por presiones dinámicas y estáticas, esa maleta la más barata del mercado son 7.000 euros. Yo luego es directo y le digo, dame 7.000 euros. Maletas, <ríe> y que echar el despacho. Es, no, es. Sí. Le metes las presiones y los instrumentos marcan. Digo, me voy a poner el avión a 30.000 pies. Y entonces el anemómetro marca a 30.000. Y a 200 nudos. Y me pone el anemómetro a 200 nudos. El altímetro, perdón. Y el anemómetro. Y entonces yo miro que esa maleta que está calibrada, tiene que estar calibrada, me esté dando los datos exactos. Eso. Es una práctica de mantenimiento estándar, se hace continuamente en los aviones, todos los años, pero ¿cómo tienes eso en un instituto? Entonces, ¿cómo? Proyecto de innovación, panel de instrumentos, analógico-digital. Compramos la maleta, hicimos un panel de instrumentos y ahora enchufamos la maleta, hacen allí la práctica, regulan los instrumentos. A base de estos proyectillos se consiguen muchas cosas. Por eso digo que haciendo colaboraciones sí, más. Es mantenimiento, ¿no? Eh, no, hay todo mantenimiento, sí. ...mantenimiento y reparación. La mayor parte de los trabajos en aeronaves... ...tripuladas, no tripuladas, es lo mismo. El 90% es mantenimiento que es inspección visual. Es mirar, mirar, mirar... ...buscando cosas. Eh, y luego el 10% son reparaciones... ...o cambio de componentes. Porque los materiales están diseñados... ...para que las grietas evolucionen... ...te dé tiempo a verlas... Te ...tengo tenido algún avión con una grieta... ...en una bisagra de un alerón de 4 centímetros... ...años... Y cuando llega a 6, venga, ya va, vamos a cambiarla ya, que ya está el tema. Porque lo controlas, lo vas vigilando, ves cómo evoluciona, ves a qué medida crece. Eh, muchas veces vienen los manuales, ¿eh? Pero estos aviones en los que voláis comerciales, todos los autores hidráulicos tienen un número de gotas que pueden perder en una hora, entonces le ponen ahí un cazo debajo, y de este actuador me ha 20 gotas. Hasta 22 está en vuelo, pues que siga volando. Cuando eche más de 22 le cambia el actuador. Sí. Es pues, así. Eso está estudiado, tampoco es que lo hayan puesto a voler, o sea, No os preocupéis. No os preocupéis, que es seguro. Entonces, bueno. Bueno, no hay mucho más. Solo quería hablar del proyecto Amulet, que es el de la movilidad urbana, que eh, a nivel Europa, una de las ciudades donde van a hacer este año el primer vuelo con el taxi aéreo este. Es Santiago de Compostela. No sé si estoy vendiendo demasiado Galicia, pero bueno. Me tenéis que entender. Yo, si fuera aquí, vendía, pero no soy de allí. Y, y nada, ahí pone eso. Es que en el, el Santiago de Compostela, en España, en Reino Unido, Ámsterdam y Rotterdam, los Países Bajos. Son los sitios donde quieren hacer las demostraciones en el 2022. Estamos ya. Si no nos hacen este año, pues será el año que viene y estos son fabricantes distintas noticias que van apareciendo por ahí eh, muy interesante para ciudades que están muy congestionadas mucho tráfico y este tipo de aparatos pues, van a ser una solución que falta también, creo yo, regular el tema de baterías eh, de cómo esas cargas que se hacen se está buscando cargas súper rápidas que a lo mejor una solución era estandarizar las baterías y cambias paquetes de baterías los tienes cargados mucho por si la gasolina, ¿no? Sería mucho más rápido, no tienes que parar el vehículo en ningún momento. Se podría aplicar también a automoción, no sé si hay algún proyecto de eso no, pero sí, es que, pero bueno, yo, es que a mí es una de las cosas que me echa para atrás, el tema de los tiempos. Yo hago muchos viajes por trabajo a Madrid, voy y vuelvo, no en el día, en la mañana. O sea, salgo a las 5 de la mañana, llego a Madrid, me reúno y vuelvo y estoy para comer. En Lugo, un mil kilómetros, pues de momento es un Lugo bastante complicado. Y, y no quiero pagar los seguros, los sitios donde tienen los coches, tal, no. Pero bueno... Entonces, bueno, pensando en el futuro, yo creo que tienes que apostar por el sector aeronáutico. <risa> eh, esta es una imagen de un, de un avión de allí, los instrumentos... Estos son alumnos, son alumnos de allí, estas son imágenes hechas por ellos, eh. Ese el logo lo hicieron ellos, lo de Cifas Mercedes... Esto es el hangar con el Jack, este es el avión, uno de los aviones que vaya acrobáticos, cuando el criterio aeronáutico, pues si queréis pasar. Y, y nada, yo, si queréis preguntarme alguna cosilla, dudas, adelante. Eso que es para llevar personas o solo No, personas, personas, sí. La idea es, de momento, la idea es grandes ciudades, pero bueno, el propósito es implantarlo para empezar a hacer movilidad urbana. Y el radio hablan de 50 kilómetros, por tema de autonomías, tiempos, eh, y es en ciudades que por el suelo está todo congestionado, que están llenas de coches, y por muchas normas que pongas, sigue habiendo coches, porque la población crece, eh, y por el aire. Es pequeño, ¿no? Para esto. Y no tiene buena meteorología. Seguro que el día que vayan a hacer la prueba está lloviendo. Pero lo pusieron, no sé por qué, como lugar de pruebas. Pero nada más. No, es solo hacer la prueba. Es la demostración, digamos, de un vuelo. De un vuelo como se hizo en Dubai hace unos años, con un, un taxi de estos. A ver, cuando volamos, antes os conté unos niveles de vuelo de los drones, ultraligeros, avión certificada. Además, hay reglas de vuelo visual e eh, instrumental, puedes ir viendo, voy por esta carretera, por aquí y tal, o con instrumentos, con radioayudas de navegación. Pero es que además, haciendo todo eso, tú según tus reglas de vuelo, según estés volando, tienes que ir a una altura determinada, de forma que nunca haya cruces en el mismo nivel de vuelo. Bueno, los IFRs, o sea, los instrumentales, los visuales, van a distintos niveles según los rumbos que lleven. Entonces, nunca hay accidentes. Claro, ahora tenemos que desarrollar por dónde vuelan estos chismes, porque que hacen? Despegan de aquí de la plaza y van a, a, al ayuntamiento y tienen un sitio para aterrizar y despegar, bien, pero ¿por dónde vuelan? Porque también pueden chocar. Tendrán que hacer como aerovías a estos niveles de vuelo. Todo eso está por hacer. Todo eso es ingeniería y después es pruebas y es, es desarrollo y es todo lo que viene. Y, y es otro curso, especialización que habrá que hacer si hace falta. <risa> Eh, sí, porque, claro, los pájaros suelen volar bajo y entonces es donde hay más colisiones. El material de los aviones está certificado para impactos de 2 kilos. En general, uh -huh. aves de hasta 2 kilos no deberían de derribar el avión. Si hay una colisión, el pájaro va hmm. Y el que haya por bajo, el... Se le va a quedar encima. Ya, claro. ya. Mira, hay... El pájaro, ¿cómo nos comunicamos con él? Hay una forma, ¿eh? <risa> no, hay una forma que es espantarlo. Los aviones contra incendios están usando ahora mismo dos sistemas. Uno de bocinas, que además es curioso, porque la primera vez que lo vi, no, se no, algún un pito, yo creo, alguien pitando por el aire, esto cómo puede ser. Y aparece por allí el avión este, que es un avión que compró Plisa, que es de Air Nostrum, para hacer competencia, a las empresas que había de trabajos aéreos, de extinción de incendios, y vinieron allí a Rozas, y hicieron allí varias campañas de verano, ¿no? Y lo veo volar y, veo, y, y empieza a pitar, hay ¿eh? unos sonidos, y yo, increíble, ¿pero qué hacéis? Todo esto es para espantar los pájaros y para avisar también a las patrullas. Llevaban eso y unas luces tipo estroboscópicas de estelios que parece que también hacen que se... Habrá que poner algún sistema de eso, me imagino. ¿En las clases los alumnos pueden volar? A ver, no, yo los llevo, pero bajo mi riesgo y cuenta. Para que tengan la experiencia. ¿Como amigos? Claro. Yo, no, en las clases no ponen. Las... Pero eh, que, que, que lo prueben es necesario. Claro, pues lo decía. Porque... Es más, tengo dos acabando el piloto comercial y otro que está trabajando en mantenimiento en, en Carbolux 747 y está haciendo el piloto privado también, por hobby. Y, y luego es difícil ver mecánicos pilotos que es un complemento bueno, porque claro, tú el coche lo arreglas y lo pruebas, ¿no? Cuando arreglas un avión tienes un problema, tienes que buscarte un piloto que lo pruebe. Entonces llega el piloto y dice, ¿cuál fue el mecánico que lo arregló? Y según el mecánico lo prueban, o ¿no? Esto pasa mucho, sí. Entonces, por ahí querías. Yo creo que Así sí. ¿Hay un, un tipo de globo de eh, eh, mercancía en, en el banco de Educación? Para llevar tipo comida rápida, por ejemplo, hay que ser es rápido, ¿Qué quiero decir... Rápida, sí. Sé, no Chile, y sé si aquí claro. en la normativa, no, si hay. no hay. De momento sí, no hay. No hay. Pues un Macdron. Un Macdron. Hay, a ver. Bueno, hay un o un, un teledron. Un hay asociaciones de drones eh, patronales, hay, hay muchas cosas. Se han constituido, sobre todo, eh, por lo menos las que yo formo parte, para tener acceso a los que hacen la legislación. Porque si tú llamas, o eres una empresa tremendísima, no te van a hacer ni caso. Y oye quiero hablar de esto y en AESA, esa pues no te hacen caso. Claro si eres una patronal ya con 200 empresas ya sí que te hacen caso. Entonces está viendo reuniones, está sentando la gente, pero es que está todo por desarrollar todavía en ese sentido. Porque está el peligro. Ahora que se ha desarrollado, tú puedes volar en ciudad con permiso y tienes que tener un sistema de retención para la caída que puede ser un paraguas o una especie de hierba que si falla el dron al caer pues por lo menos que no impacte encima de alguien rápido, ¿no? Con eso y sin dejar andar a la gente por donde estás, pues para hacer trabajos en fachadas, cubiertas, ya puedes empezar a hacer trabajos. Ahora quiero un que va y que me lo traiga el dron. No se puede porque no está regulado por dónde va a ir, hay gente debajo. El, el dron no es certificado. Todos estos drones que estamos pequeños de ese tamaño para eso. Si fuera certificado ya era más fácil, pero eso significa mucho dinero. ¿eh? O sea, el reparto con un dron certificado va a costar mucho dinero. ...porque el mantenimiento va a tener que ser en talleres certificados... ...lo va a tener que hacer mecánicos con licencia certificada... Nah, ...si tú consigues todo eso, entonces a esa te va a decir... ...ah, sí yo veo que seguro, puedes volar en ciudad con eso para repartir... ...pero es que el que va te vale 3 euros y el vuelo te vale 30 a lo mejor... Sí. ahora mismo el problema está un poco por ahí y la regulación... vale, ...pero factible y, y posible por tecnología... ...pues claro que sí, sí... ...nosotros el dron que decía antes que le pusimos un... imprimimos eh, una especie de... para fumigar, unos brazos para sujetar allí unos fumigadores y le pusimos una bomba y tal, ese anteriormente lo habíamos hecho para llevar un desfibrilador y en impresión 3D también hicimos con una caja, un soporte, llevábamos el dron, llevábamos a un sitio, llevábamos a un servo, bajaba y otro abría y dejaba el desfibrilador y se iba el dron, ¿Sabes? Y un desfibrilador con baterías que pesa ya más de 2 kilos, no me acuerdo cuánto pesaba, pero bueno. Entonces, todo eso. Es más, hay un proyecto en la Junta también que están haciendo para el Camino de Santiago. Acaban de licitar, creo que dan 4 o 6 millones de euros para el que haga un sistema de drones que cubra el Camino de Santiago, creo que son 17 kilómetros a cada lado, que pueda llevar en algún tiempo un desfibrilador si algún peregrino le da algo. Pues si os queréis presentar al concurso. Entonces, sí que incluso la Administración está sacando cosas que después ese dron, hay zonas que no va a poder volar, por culpa que de que está cerca del aeropuerto, tiene que cumplir otras condiciones, pero se está moviendo todo, eh, se está moviendo. Llegará. Era tienes por eso. falta en minutos... Pues ya, ya llegará. Y luego yo pides algo a Amazon el sábado y te llega el domingo, o sea que... <risa> ya te llegará, sí. ¿Alguna cosilla? ¿Pregunta? ¿Más? Pero yo, yo me quedo con la sensación de que, en cuanto a movilidad de personas, estamos hablando de otra. Estoy loco, por puede. En una ciudad de Madrid, que si tiene millones de habitantes, ¿cómo vamos a ir No termino yo de verlo. Hay ciudades que ya se hizo. Entonces, la tecnología está y la opción es. es. Ah, pero, date cuenta tampoco se van a poder aproximar a zonas de aproximaciones del aeropuerto a los espacios aéreos están controlados y tienen normas, todo eso se va a tener en cuenta claro, hay que tenerlo en cuenta tú por ejemplo para volar eh, a lo mejor en Lugo, un dron de estos es muy fácil, porque la, hay otras regulaciones que son con qué puedes volar y por dónde entonces, yo para volar encima de Madrid no puedo volar con un monomotor por el número de habitantes que tiene bueno, pero es que esto ya tiene 8 motores y si falla uno, los otros regulan potencia. El trono sigue volando, no se cae. Y si fallan dos, regulan potencia a los otros. Y sigue sin caerse. Entonces, en ese sentido ya tienes garantizada, ya tienes una seguridad. Otra cosa es que a 14 kilómetros del Adolfo Suárez, que es un aeropuerto muy congestionado, tú no puedas volar. A 14 kilómetros te coge un cacho Madrid grande. Pues no te vas a poder meter ahí. En esa zona no se podrá operar con ellos. O sí a unas alturas, porque ningún avión pasa tan bajo como para chocar con uno de estos que vaya a la a la altura de las cubiertas de los edificios, ¿no? Claro, tú las solices a, a, bueno, a las autoridades aeronáuticas y se echan las manos con la cabeza, seguramente. Dirán, oh, ¿cómo vas a volar ahí cerca del aeropuerto? Pero luego a lo mejor hay que explicarle. Pero no te das cuenta que ningún avión pasa tan bajito. como va a ir esto? Ah, pues a lo mejor es verdad. Todo sería probarlo. Yo creo que sí que va a llegar, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada que... <ríe> eh, si no llegan dos años, llegarán seis. Sí, sí, sí, claro, y Yo, para mí todo pasa por la certificación. Esa certificación, esos son seguros, son garantías. grande, la gente que se está moviendo en helicóptero, pues claro, dirás, es gente muy rica, sí, claro, lo es, se va a tirar esto porque es mucho más barato de operar, ¿eh? Claro. Eh, ya tienen sus helipuertos ya tienen su empresa y en su casa donde aterrizar, o sea, ese en cuanto le dejen, lo compra seguro, porque es muchísimo más barato. En un helicóptero de turbina, no hay ninguno en el mercado que baje de 3.000 euros la operación, usarlo, 3.000 euros por volar una hora, imagínate. muy caro el helicóptero porque lleva muchos rotables, muchos componentes y se desgasta que hay que cambiar. Comparado con un barco, ¿qué sería? No, es que mira, yo lo de los barcos, yo intento tener amigos que los tienen, así los mantienen ellos y yo los uso y bueno, a mí me sale bien así. Eh, por ejemplo, los amarres son más caros. no hay precios todavía pero, pero en aviación vamos a ver eh, en aviación ejecutiva eso es de gente con mucho dinero poder adquisitivo no, porque no es comprar el avión, es mantenerlo es el mantenimiento después tú tienes un avión y lo vuelas una hora al año hay que hacer el mantenimiento sí, sí pero bueno, de momento todo lo que vuela es más caro Sí, mucho más. Todo lo que vaya por el aire. De momento va a ser más caro. Bueno, muchas gracias. No, nada más. Sí, gracias.